Buenas, buenas, buenas, ¿cómo están? Ahí estamos, ¿qué más? Karen, Jerly, Daniel, ¿ya estás demorado? No, hombre, aquí estoy. <risa> estamos ready, estamos ready para la acción, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Empecemos por eso, ¿amanecen? ¿Atardecen? ¿En qué lugar del mundo están? Yo estoy aquí en Lyon, Francia, 5 y 1 de la tarde. Tengo un sueño increíble, no se imaginan el sueño que tengo Pero afortunadamente tengo por acá un café en prensita haciéndose Así que voy a terminar de filtrarlo Para que empecemos con este fantástico en vivo Sobre el capítulo 41 de Rayo de Julio Cortázar Un en vivo único, un en vivo que es primera vez que lo hago Vamos a aprender muchísimo Ustedes no se imaginan cómo vamos a pasar de bueno hoy Cómo nos vamos a reír, cómo vamos a aprender pero va a estar larguito, va a estar largo, voy a advertirlo, eh, porque es mucho lo que vamos a aprender, el capítulo es larguito. Entonces vamos a estar, espero yo, por lo menos hora y media acá. Entonces, vamos a empezar, pero estoy muy feliz. Así que quiero empezar a saber ustedes dónde están, cómo están, si se inscribieron a la lista, si recibieron todos los correos. Empecemos por ahí. ¿En qué lugar del mundo están? Cuéntenme. Yo sirvo esto y los veo saludando. Mariana, ¿cómo estás? Está en la Universidad de Cartagena. Acaban de dar una sala para recordar a Gao junto a las cenizas de Gao. Y Mercedes. Ah, sí, mira. Qué cool. Excelente, Daniel. ¿Estás ahí? Buenos días, tardes en Francia, señor Fercho. ¿Qué más? ¿Cómo Hola, Dani. Daniel Sepúlveda, ¿qué más? Desde Bucaramanga. Excelente, Dani. Qué bueno verte. Dani, tú ya te leíste Rayuela de Cortázar. Por cierto, pues no puedo tener el libro acá, porque pues, no lo traje a Francia, eh, eh, pero, pero tengo el PDF. Legal, por cierto. ¿Legal por qué? Pues porque a ustedes yo les compartí eh, un fragmento con fines educativos por el que no cobré. Entonces, bueno, por cierto, eh, si quieren leerlo, el que no tenga el PDF y quiera recién unirse al envío para aprender muchísimo sobre el capítulo 41 de Rayuela, les voy a dejar el enlace ahí mismo. Y no me envía. ¿What the fuck? Está muy largo. Ah, qué mierda. Está muy largo. <risa> ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver. Ah, voy a buscar ahorita cómo se los envío. Bueno, a ver, es legal, es legal. Joffre, oh, ¿sí o okay, qué? Usted sabe la legalidad. <risa> Hola Juan F., Jerly, ¿qué más? Carolina Araya, está en Chile. Hola, Caro, un abrazo. En Buenos Aires está Elsa, excelente. Va, vas a estar muy en, en el lugar donde vamos a estar también. Estoy intentando leer el libro, pero no logré terminarlo, dice Mariana. Bueno, a ver, eh, vamos a, cuéntenme si tienen el capítulo 41 de Rayuela, si no lo tienen. Pueden inscribirse al, al enlace que está atado de unirse a la lista de correo. Si se unen ahí, que era la lista para los que querían inscribirse a recibir el enlace y la información que puse esta semana. Si se inscriben ahí, en unos segundos reciben el, el capítulo 41. No se los puede enviar ya porque el enlace está como muy largo y aquí se dé el límite de caracteres de acá. Entonces, bueno, me pongo a buscarlo y me demoro más tiempo. Entonces, saludos de Bolivia, de dice Mariana, bueno... ¿Quién leyó el capítulo? Escriban ahí, ¿quién leyó el capítulo eh, 41? Eh, ¿Quién está enterado? ¿Quién ya leyó el libro? ¿Quién no? Y les cuento por qué no necesitan haber leído el libro todavía y por qué es que este capítulo es más, el más importante de Rayuela. En mi opinión es, si no el más importante, es realmente top 1.5. <ríe> el más importante. Hola, ay, sí, Bitly Buah, Lo va a hacer, va a ser el Bitly ya. A ver, Bitly, a ver, yo hago esa, esa verga ya, Bitly, Bitly, creo que ahí estamos, a ver, ay, pero, y yo como hago el enlace ya mismo, sin que me cobren, Get started for free, acá está. Ay, pero no, yo tengo que crear una cuenta, no me jodan. No, qué pereza. Démoslo así. <ríe> bueno, algún día deberías de hablar del final del libro. Claro, vamos a seguir hablando de, de, del libro mucho. Bueno, entonces. Eh... Ay, bueno, mándenme el enlace. <ríe> a ver, bit.ly Shortener. Sí. A ver si esta verga rápida. Ah, bueno, me salió otra por acá. Lo voy a copiar. Aquí se los envío. Capítulo 40. Ahí está, véanlo. Ahí les dejo ese. Es diferente. Capítulo 41 gratis. Denle clic ahí y les va a abrir efectivamente el contenido del capítulo 41. Buenas tardes, buenos días a todos. Estamos 23 personas conectadas y 15 me gusta. ¿Qué pasa? Más me gusta. <ríe> y estamos acá para hablar del capítulo 41 de Rayuel. ¿Por qué estamos hablando de esto? Resulta que les tengo un dato... Y es que estos días por cuestiones del azar... En mi apartamento en León... Me encontré esto... A ver... Un clavo torcido... <risa> y estaba haciendo un calor ese día impresionante... Entonces yo dije... Calor... Clavito torcido... Esto me acuerda de algo... Esto me acuerda de algo... De una promesa que hice hace como dos años en el canal y era hablar del capítulo 41 de Rayuela, que para mí es el más gracioso de todo, Rayuela, Rayuela es un libro que tiene muchas fases y una de esas es muchas caras, digámoslo así, una de esas es muy graciosa, me reí mucho en general con el libro, eh, porque es muy absurdo, ¿cierto? El que haya visto mi capítulo, de mi, mi video sobre los tres planos de Rayuela, se dará cuenta de que uno de los ejes temáticos de la obra es la filosofía de lo absurdo, ¿cierto? Muy alimentada por la vivencia en París y la época donde eh, Cortázar estaba viviendo y produciendo Rayuela, que la filosofía del absurdo básicamente eh, estaba desarrollada por muchos eh, filósofos como Jean Paul Sartre, como Beauvoir como Camus y se preguntaba mucho por el sentido de la vida y de la realidad y en este libro eh, lo que hace eh, Julio Cortázar es eso, se mantiene preguntando... Eh, Qué es la realidad y por qué es y por qué siempre tomamos por sentado las cosas que pasan, cierto. Si realmente lo, lo absurdo no es que siempre creamos que, que el sol va a salir, esto es normal, pero, pero por ejemplo, que siempre vamos a tener un covid o un techo, que siempre vamos a tener comida en la casa, que siempre vamos a estar bien, que siempre va a llegar el bus a tiempo, cierto. Como una vida tan esquematizada y tan planeada es muy absurdo, según. O muy aburrido también, según eh, Rayuela. Así que eso es un tema muy importante y, y en ese búsqueda de lo absurdo, por supuesto, está mucho el humor, que está mucho en este capítulo, ¿cierto? El libro hace años. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer el capítulo juntos, como les dije. Esto va a tomar un poco de tiempo, pero lo vamos a ir comentando al tiempo. ¿Les parece? Listo díganme ahí en el chat, bueno, eso es muy importante que estemos conectados siempre en el chat conversen me hablen me para yo no me sentir, sentirme tan solo <ríe> eh, eh, entonces no me desamparen ahí, listo, esquían en el chat y cada vez que yo haga preguntitas pongo cualquier boba, listo entonces, además ¿por qué, por qué digo yo que es el mejor el, uno de los capítulos más importantes de Rayuela? sino el más importante, pues por dos cosas Primero, porque fue el primer capítulo de Rayuela que Julio Cortázar escribió. ¿Sabían ese dato? Fue el primer capítulo de Rayuela que Cortázar escribió. ¿Lo sabían? Ese dato. Se los voy a leer entonces. En el libro Clases de Literatura de Julio Cortázar, por cierto, la reseña está ya en el canal, la pueden ver, la buscan ahí. Miren lo que dice eh, Julio Cortázar. Él estaba coleccionando un montón de papelitos ahí con ideas que le surgían, pero no sabía que iba a terminar en una novela. Así que dice, entre tanto los papelitos de que hablaba hace un momento se habían seguido acumulando. No los tenía en cuenta y un día me pasó como cuando escribo cuentos. De golpe me cayó encima, no un cuento, sino algo que evidentemente exigía un mayor desarrollo. Una especie de situación en la que vi a dos personajes masculinos y a uno femenino en... Enfrentándose antagónicamente en una situación totalmente absurda. Eso es, eh, Ray eh, es que Rayuela. corta se le escribe el capítulo y eh, se da cuenta de lo siguiente. Sin saber quién eran esos personajes, les puse nombres que conservaron. Orias Oliveira ya se llamó así, su amigo Traveler ya tenía ese nombre y la mujer Talita también. Así que a partir de ahí eh, es donde nace Rayuela. Él se da cuenta, a Cortázar, de que de esos personajes puede sacar más provecho. Y lo que hace es desarrollar el personaje de Oliveira, que como saben en Rayuela, empieza cuando él está en París. Hablando de París, en tres semanas, en menos de tres semanas, me voy para París a grabar videos sobre Rayuela y París. ¿Cómo les parece? Voy a grabar algunos videos que ya les he dicho, el de los cementerios donde están algunos de los escritores, entre esos Cortázar. Vamos a visitar las, la tumba de Cortázar y también, ¿saben qué vamos a hacer? Voy a llevarlos por los lugares de París que se mencionan en Rayuela, solo algunos, porque es que se mencionan más de 200 lugares. entonces voy a hacer una selección de los más importantes y voy a hacer un video llevándolos para que los recorramos juntos. ¿Qué les parece? ¡Excelente! Cuéntenme ahí. Apoyen con, con comentarios y todo Por cierto, hablando de apoyar Ya saben que en estos en vivos Y en general en los videos del canal Pueden dar su apoyo con un súper gracias Así que si les gusta mi contenido Y si quieren que Me pueda comer un kebab O tomarme una cervecita mientras hago el recorrido Pues dejen su Súper gracias y dejen su Apoyo al canal Por cierto, si alguien da una, Un aporte de más de 5 dólares le voy a prometer que le voy a, a, a mencionar cuando me tome una cervecita. Pum, me tomo una cerveza o sale ahí en el video. Muchas gracias a la persona que dio 5 dólares en el en vivo. Si quieren hacerlo, si quieren aparecer y si quieren agradecer al canal, vamos a hacer. Y va a escribir acá cuando lo hagan. Listo, excelente. Ahora sí, vamos a empezar. No, no he comentado Casa Tomada. Es un cuento, ya lo leí, pero no lo he comentado. Mm. Debería recomendar un tour literario por Medellín? Pues lo voy a hacer yo y lo recomiendo <risa> Bueno Miriam no sabía que era el primer capítulo de, de Rayuela Que Cortázar había escrito 30 personas conectadas, que bueno, bienvenidos Denle like a este en vivo Para que empecemos de una vez Vamos a empezar entonces con la lectura Del capítulo 41 de Rayuela ¿Listo? Ahí están, díganme si están listos Pongan un emoji de manito o alguna manito de emoji y empezamos la lectura y a comentarlo. Por cierto, el comentario batado. voy a volver a poner, si alguien está recién llegando, al envío les voy a, a poner fijado este enlace, en el que pueden descargar el capítulo 41 de Rayuela y se pueden unir a la lectura. ¡Juan Pablo! Señor, ¿qué más? ¿Cómo estás? Juan Pablo, por cierto, tiene una cuenta eh, de Instagram muy interesante que se llama Rayuela París. No me acuerdo de la arroba, pero Juan lo puedes poner. Y Juan es uno de los que me está guiando mucho para hacer el recorrido de Rayuela en París. Ojalá que Juan pueda salir. ...y podamos estar con él hablando de un poco ese proyecto tan bacano que tiene en Instagram. Rayuela París, síganlo. Entonces, bueno, excelente. Ahora sí, vamos a empezar. Ya veo, manitos arriba. Alejandra Duque, ¿cómo estás? Listo. Empezamos. Capítulo 41 de Rayuela. A Oliveira el sol le daba en la cara a partir de las 2 de la tarde... Para colmo, ese calor se le muy, para colmo perdón, con ese calor se le hacía muy difícil enderezar clavos martillándolos en una baldosa. Cualquiera sabe lo peligroso que es enderezar un clavo a martillazos. Hay un momento en que el clavo está casi derecho, pero cuando se lo martilla una vez más, da media vuelta y pellizca violentamente los dedos que lo sujetan. Es algo de una perversidad fulminante. Martillándolos. Es empecinadamente en una baldosa pero cualquiera sabe que empecinadamente en una baldosa pero cualquiera empecinadamente primer juego que está aquí en, la, en el capítulo primera cosa que vemos una persona enderezando unos clavos y segundo este juego ahí con los paréntesis si ¿sí lo notan que está como es como si reprodujera a, a Olivera clavando y pensando recurrentemente en esa idea de que cualquiera sabe lo peligroso que es. No queda ni uno derecho, pensaba Oliveira, mirando los clavos desparramados en el suelo. Ya está hora la ferretería está cerrada. Me van a echar a patadas y golpeo para que me vendan 30 guitas de clavo. Hay que enderezarlos, no hay remedio. Guitas, en eh, el lenguaje argentino, es centavos o pesos. Entonces, 30 centavos de clavos. Cada vez que conseguía enderezar a medias un clavo... Levantaba la cabeza en dirección a la ventana abierta y silbaba para que Traveler se asomara. Desde su cuarto, veía muy bien una parte del dormitorio y algo le decía que Traveler estaba en el dormitorio probablemente acostado con Talita. Los Traveler dormían mucho de día, por, no tanto por el cansancio del circo, sino por un principio de fiaca que Oliveira respetaba. Primera, ya vemos cositas acá. ¿Por qué está enderezando Klaus este man? Segundo... Fiaca significa pereza o flojera. Era penoso despertar a Traveler a las dos y media de la tarde, pero Oliveira tenía ya amoratados los dedos con que sujetaba los clavos. La sangre machucada empezaba a extrabarse, dando a los dedos un aire de chipolatas mal hechas que era realmente repugnante. Más se los miraba, más sentía la necesidad de despertar a Traveler. Para colmo, tenía ganas de matear y se le había acabado la hierba. Es decir, quedaba hierba para medio mate y convenía que Traveler o Talita le tiraran la cantidad restante metida en un papel y con unos cuantos clavos de lastre para invocar la ventana. Los clavos derechos y la hierba... Los clavos derechos y hierba... Perdón, con clavos derechos y hierba, la siesta sería más tolerable. ¿Cómo hasta ahí? ¡Épico! Ese es un sueño, ese es mi sueño, huevón. ¿Cuál? Enderezar clavos. <ríe> ahí está el nombre del proyecto en Instagram de Juan Pablo, arroba Rayuela París. Estamos acá eh, eh, leyendo el capítulo 49 de Rayuela. ¿Cómo van viendo hasta ahora? Comenten ahí lo que van escuchando. Seguimos leyendo. Es increíble lo fuerte que Silbo. Pensó Oliveira, deslumbrado. Desde el piso de abajo donde había un clandestino con tres mujeres y una chica para los mandados, alguien lo parodiaba con un contrasilbido lamentable, mezcla de pavo hirviendo y chiflido desdentado. A Oliveira le encantaba la admiración y la rivalidad que podía suscitar su silbido. No lo malgastaba, reservándolo para las ocasiones importantes. En sus horas de lectura, que se cumplían entre la una y las 5 de la madrugada, pero no todas las noches, había llegado a la desconcertante conclusión de que el silbido no era un tema sobresaliente en la literatura. Pocos autores hacían silbar a sus personajes, prácticamente ninguno. Los condenaban a un repertorio bastante monótono de locuciones, decir, contestar, cantar, gritar, balbucear, visbiar, proferir, susurrar, exclamar y declamar. Pero ningún héroe o heroína coronaba jamás un gran momento de sus epopeyas con un real silbido de esos que rajan los vidrios. Los squires ingleses silbaban para llamar a sus abuesos y algunos personajes dickensianos silbaban para conseguir un cap. En cuanto a la literatura argentina, silbaba poco, lo que era una vergüenza. Por eso, aunque Olivera no había leído a, Cambre, a Cambaceres, tendía a considerarlo como un maestro nada más por sus títulos. A veces imaginaba una continuación en la que el silbido se iba adentrando en la Argentina visible e invisible, la envolvía en su piolín reluciente y proponía a la estupefacción universal ese matambre arrollado que poco tenía que ver con la versión áulica de las embajadas y el contenido de rotograbado dominical y digestivo de los Yainsa Matre Mitre Paz, y todavía menos con los altibajos de Boca Juniors y los cultos necrofílicos de la vaga Baguala y el barrio del Boedo. ¡Epa! ¡Qué digresión! ¿Cierto? Muy interesante, también no habían pensado también que los personajes de literatura casi nunca silban, muy, muy charro eso, y aquí hay una gran digresión de esas eh, referencias a, a Argentina que hay mucho en el libro, que son interesantes, uno no tiene que entenderlas todas, vemos ahí que se pierde un poquito el hilo, pero se trata de eso en la historia, que se pierda, eh, no, la señal está mal, me encanta Rayola, y estaba esperando mucho tu análisis, salió como siempre de me va Bogotá, hola ayuda, ¿cómo estás?, ¿Quién es Cambaceres? Bro, no lo sé. Vamos a buscarlo. Cambaceres Argentina. Yo voy a ser un escritor. Eh, Eugenio Cambaceres, escritor y político. Sí, señor. Eugenio Cambaceres, escritor y político. Eso es. Con eso nos queda. Eh, seguimos la lectura. ¿Cómo van? ¿Cómo va la lectura? Ya empieza a haber un montón de cositas acá graciosas. La puta que te parió. A un clavo no me dejan siquiera pensar tranquilo, carajo. Por lo demás, esas imaginaciones le repugnaban por lo fáciles, aunque estuviera convencido de que a la Argentina había que agarrarla por el lado de la vergüenza, buscarle el rubor escondido por un ciclo de usurpaciones de todo género, como también explicaban sus ensayistas. Y para eso lo mejor era demostrarle de alguna manera que no se la podía tomar tan en serio como pretendía. ¿Quién se animaría a ser el bufón que desmontara tan sober tanta soberanía al divino cohete? ¿Quién se le reiría en la cara para ver enrojecer y acaso alguna vez sonreír como quien encuentra y reconoce? Che, pero pibe, qué manera estropearse el día, a ver si, a ver si ese clavito se resistía menos que otros, tenía un aire bastante dócil. Aquí vemos un cambio de registro, un movimiento entre el re registro estructurado y el propio eh, habla familiar, el che, pibe, sí o okay. qué, se ve ahí, pum, un cambio de registro. Qué frío bárbaro hace, se dijo, se dijo Oliveira, que creía en la eficacia de la autosugestión. Y aquí empieza lo bueno. Está haciendo un calor de mierda y Oliveira lo único que piensa es, voy a pensar que está haciendo frío a ver si se me quita el calor. Qué frío bárbaro hace, se dijo Oliveira, que creía en la eficacia de la autosugestión. Esto va a tener muchas implicaciones después. El sudor le chorreaba desde el pelo a los ojos. Era imposible sostener un clavo con la torcedura hacia arriba porque al menor golpe del martillo lo hacía resbalar en los dedos empapados de frío. Y el calvo, vol y es que el calvo y el clavo volvía a pellizcarlo y a amoratarle de frío los dedos. Para peor, el sol empezaba a dar de lleno en la pieza. Era la luna sobre las estepas cubiertas de nieve y él silbaba para asusar a los caballos que impulsaban sus tarantas. Ahí vemos como los paréntesis van, digamos, de a poquito cambiando la realidad, esa realidad inventada por Oliveira. A las tres no quería un solo rincón sin nieve. Se iba a helar lentamente hasta que lo ganara la somnolencia también descrita y hasta provocada en los relatos esclavos, eslavos, perdón y su cuerpo quedara sepultado en la blancura homicida de las lívidas flores del espacio estaba bien eso las lívidas flores del espacio en ese mismo momento se pegó un martillazo de lleno en el dedo pulgar y el frío que lo invadió fue tan intenso que tuvo que revolcarse en el suelo para luchar contra la rigidez de la congelación cuando estaba por fin cuando por fin consiguió sentarse, sacudiendo la mano en todas las direcciones, estaba empapado de pies a cabeza, probablemente de nieve derretida, o de esa ligera llovizna que alterna con las lívidas flores del espacio y la fresca piel de los lobos. Ven cómo empieza a jugar con algunas imágenes de la pan, de, del frío y todo, y que ya había retomado antes. Traveler. Se estaba atando el pantalón del pijama y desde su ventana veía muy bien la lucha de Oliveira contra la nieve y la estepa. Estuvo por darse vuelta y contarle a Talita que Oliveira se revolcaba por el piso sacudiendo una mano, pero entendió que la situación revestía cierta gravedad y que era preferible seguir siendo un testigo adusto e impasible. Por fin salís, qué joder, dijo Oliveira, te estuvo silbando media hora, mira la mano como la tengo de machucada. No será de vender cortes de gabardina, dijo Traveler. De enderezar clavos, che, necesito unos clavos derechos y un poco de hierba. Es fácil. Espera. Armo un poquete y me lo tirás. Bueno, dijo Traveler. Pero ahora que lo pienso, me va a dar trabajo ir hasta la cocina. ¿Por qué? Dijo Oliveira. No está lejos. No, pero una, hay una punta de piolines con ropa tendida y esas cosas. Pasa por debajo, sugirió su Oliveira. A menos que los cortes, el chicotazo de una camisa mojada en las baldosas es algo inolvidable. Si querés te tiro el cortaplumas, te juego a que lo clavo en la ventana. Yo de chico clavaba un cortaplumas en cualquier cosa y a 10 metros. Lo malo de vos, dijo Traveler, es que cualquier problema lo retrotraes a la infancia. Ya estoy harto de decirte que le das un poco de yung, che... Y mira que la tenés con el cortaplumas ese. Cualquiera diría que es un arma interplanetaria. No se te puede hablar de nada sin que saques a relucir el cortaplumas. Decime qué tiene que ver esto con un poco de hierba y unos clavos. Vos no seguís el razonamiento, dijo Oliveira ofendido. Primero mencioné la mano machucada y después pasé a los clavos. Entonces vos me antepusiste que unas piolas no te dejaban ir a la cocina y era bastante lógica. Lógico que las piolas me llevaran a pensar en el cortaplumas Vos deberías leer a Edgar Poche A pesar de las piolas no tenés hilación Eso es lo que te pasa Creo que las piolas es Las cuerditas donde uno cuelga la ropa, ¿cierto? Te empiezan a ver juegos con palabras Mírenlo pues Las piolas, lo, el, el, las, las líneas con un cortaplumas Pero además sobre todo con la hilación, ¿cierto? Por supuesto las piolas son unas tiras y acá la dilación Ahí está un montón de juegos de palabras. Vamos a ver qué dicen por ahí. Buenos días, tu canal es uno de mis favoritos. Es una joyita. ¿Cuál es la mejor forma de leer Rayola para ti? Solo he leído una vez y fue de manera tradicional. Saludos desde Venezuela. Saludos, Pedro. Creo que la mejor forma para leer Rayola la primera vez es continuado. O sea, el capítulo 1 al, no sé, 56, creo que es. 62, no me acuerdo. Hola, saludos de Bogotá. Tenemos posillos de la mano. ¡Siempos del cólera! sí. Caterine, ¿tú compraste pues, yo de la, de la mano siempre del Colera linda, qué gracias. Las ideas flores del espacio. Hermoso te veo, se arregla señal de rayuela. Hola, listo. ¿Todos bien? Seguimos continuando con el capítulo. Qué bueno leerlos. Hola, Pito, desde Chile. Seguimos leyendo el capítulo que empieza. Acá van a haber cosas relevantes. Va a empezar a haber muchos juegos con las palabras. Mira ahí ya los que hace Oliveira. También está el asunto de la autosugestión y cómo Oliveira... Ataca la realidad y él como la asume de forma diferente. Porque para él es absurdo asumir la realidad de la forma en que todo el mundo lo hace. Entonces, ¿el qué hace? Pues está haciendo calor, pues voy a pensar que está haciendo mucho frío. Ahí van dos temas importantes. Lo absurdo y mmm, el lenguaje. Por cierto, el lenguaje también es uno de los temas importantes en Rayuela. Ahora lo vamos a ver un poquito más con un juego que van a hacer... Y que ya yo lo hablé también en el video de Rayuela en el análisis cómo era importante el asunto del lenguaje. Sí, Aleja, este espacio te va a dar un empujón. Vas a ver que este capítulo, como fue el primero que Cortázar escribe de Rayuela, tiene unos gérmenes importantes sobre lo que es el libro en general. Entonces acá vamos a explicar varias cosas que va a hacer que el libro se entienda mucho más fácil. Y ya lo estamos haciendo. Seguimos leyendo, sí o qué. Dos activos, ponga manito arriba. Estamos motivados y si están aprendiendo. Denle manito arriba. Comenten y acompáñenme. Acompáñenos en esta lectura. Seguimos. Traveler se acodó en la ventana y miró la calle. La poca sombra se aplastaba contra el adoquinado y a la altura del primer piso empezaba la materia solar, un arrebato amarillo que manoteaba por todos lados.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 ¡Ah! La quinta del ñato ¡Qué forma buenísima de llamar al cementerio! No, si entienden las referencias Si entienden el juego Si no lo entienden, si hay alguien acá que no habla español bien O que no entiende ahí, escriben en el, los comentarios Y le ayudan a entender por qué le dice la quinta del ñato ¡Hola Irene! ¡Saludos! Pito es mi hermano Luis, mi lectora ¡Ay! ¡Qué bien! Hombre, Pito ¡Qué buen hermano tenés! El Fede ¡Qué bueno tener acá la familia! Seguimos con, las, con la quinta del ñato. La luna, dijo Traveler, perdón, la luna, dijo Traveler mirando hacia arriba. Lo que te voy a tener que llevar es toallas mojadas a vietes Bietes es un barrio, no entiendo muy bien la referencia, pero es un barrio de Buenos Aires. Allí lo que más se agradece son los particulares livianos, dijo Oliveira. Vos abundás en incongruencias, Manu. Te he dicho 50 veces que no me llames, Manu. Talita te llama Manu, dijo Oliveira, agitando la mano como si quisiera desprenderla del brazo. Las diferencias entre vos y Talita, dijo Traveler, son de las que se ven palpablemente. No entiendo por qué tenés que asimilar su vocabulario. Me repugnan los cangrejos ermitaños, la simbiosis en todas sus formas, los líquenes y demás parásitos. Sos de una delicadeza que me parte literalmente el alma, dijo Oliveira. Gracias. ¿Estábamos en que yerba y clavos? ¿Para qué quieren los clavos? Todavía no sé, dijo Oliveira confuso. En realidad saqué la lata de clavos y descubrí que estaban todos torcidos. Los empecé a enderezar y con este frío, ya ves, tengo la impresión de que cuando tenga los clavos bien derechos, voy a saber para qué los necesito. Interesante, dijo traveler mirándolo fijamente. A veces te pasan curio cosas curiosas a vos. Primero los clavos. Y después la finalidad de los clavos. Sería una lección para más de cuatro, viejo. Vos siempre me comprendiste, dijo Oliveira. Y la hierba, como te imaginarás, la quiero para cebarme unos amargachos. Está bien, dijo Traveler. Espérame. Si tardo mucho, puedes silbar a Talita, le divierte tu silbido. Amargachos, matecito, y empezamos a ver, miren acá, interesante la rivalidad entre Oliveira y.. Y Traveler, y cómo se están insultando con una factura de la lengua exquisita, y eso va a venir exacerbado y mucho mejor después. Es un manicomio, es un manicomio. Vas a ver después, Elsa. No sé si has leído el libro, pero este capítulo después, ellos terminan en un manicomio, evidentemente. Y acá la locura es interesante. Vamos a ver al final del capítulo una parte muy buena. ¿Cómo van? ¿Vamos todo bien? vamos bien conectados en la lectura. Veo buenos likes, 27 likes, pero estamos 36 personas conectadas. Así que, ¿qué pasa, mis queridos lectores? Manito arriba, un manito abajo, si quieren. Si no les está gustando, está bien. Ya saben que si les están gustando, si están aprendiendo un poco, cuéntenme hasta ahora cómo ven la dinámica. Si les ha gustado mi lectura, a pesar de mis errores de lectura y los comentarios que he hecho, cuéntenme. Soy muy interesado en seguir haciendo estos, eh, estos en vivo, Comentados así, así que me gustaría saber ustedes cómo se sienten, eh, cómo entienden la dinámica, qué puedo cambiar, qué no, qué les gusta, qué libro o qué texto quisieran que, que miráramos, eh, porque realmente quiero seguirlo haciendo, estos es envíos reaccionando a textos y explicándolos un poquito. Eh, si quieren que lo siga haciendo, denle me gusta, escríbanme ahí, sugieran libros y por supuesto si les está gustando mucho, si aprenden ya o después, recuerden darle un super gracias que es muy importante para el canal este canal tiene cosas magníficas y intentamos hacerlo cada vez mejor los proyectos los contenidos comprar mejores equipos tener más tiempo poder eh, trabajar con más personas así que eso requiere su inversión y sería buenísimo que ustedes puedan ayudar y apoyarla para que siga habiendo contenido y lo sigamos disfrutando muchísimo si pueden hacer un aporte económico bienvenidísimo lo agradeceré demasiado ya les hice eh, la la, la oferta o ya les dije que si hacen un aporte de más de 5 dólares los voy a poner en el video de agradecimiento de rayuela el capítulo 41 cuando lo haga esta semana eh, y si hacen un aporte de más de 10 dólares en el de eh, en el de parís que vamos a ir a parís listo ahí está Vietes es un manicomio, ah, Vietes es un manicomio, dice Elsa, ah, excelente, ahí está, me gusta, a Patricia le gusta la dinámica, sería interesante con el capítulo 40, 21, uy, no me acuerdo del 21, ese es el de, el de, el, del, el de teatro, ¿cómo es que es? Se me olvida, Bertra y Pat, no me acuerdo. Karen dice que sigamos. Siento que estoy leyendo otra cosa, recuperar el capítulo, pero no así, dice Viole. Bacano, Ah lo amo, Rayuela nunca decepciona. Qué buen dato eso de los vietes sí, buen dato, buen dato. Juan Pablo sigue ahí. Recuerden seguir a Juan Pablo en Instagram, arroba eh, Rayuela París, para que vean los lugares de Rayuela donde ocurre París, <ríe> los lugares de Rayuela. Los lugares de París donde ocurre Rayuela. Y que vamos a visitar en un próximo video. En unas tres semanas más o menos va a estar en París. Así que si quieren, esténse conectados al canal para que lo vean. Y por supuesto, ya saben, si quieren salir en el video de agradecimiento, pin, ya saben. En fin, sigamos con la lectura. Seguimos con la lectura. Sacudiendo la mano, Olivera fue hasta el lavatorio y se echó agua por la cara y el pelo. Siguió mojándose hasta empaparse en la camiseta y volvió al lado de la ventana para aplicar la teoría según la cual el sol que cae sobre un trapo mojado provoca una violenta sensación de frío. «Pensar que me moriré», se dijo Oliveira, sin haber visto en la primera página del diario la noticia de las noticias. ¡Se cayó la torre de Pisa! Es triste, bien mirado. <risa> Empezó a componer titulares, cosa que siempre ayudaba a pasar el tiempo. Se le enreda la lana del tejido y perece asfixiado en la luz oeste. Contó hasta 200 sin que se le ocurriera otro titular pasable. Me voy a tener que mudar, murmuró Oliveira. Esta pieza es enormemente chica. Yo en realidad tendría que entrar en el circo de Manú y vivir con ellos. La hierba. Nadie contestó, perdón, él diría, la hierba. Nadie contestó, la hierba dijo suavemente Oliveira, la hierba che, no me hagas eso Manu, pensar que podríamos charlar de ventana a ventana con voz y talita y a lo mejor venía la señora de Gatuso o la chica de los mandados y hacíamos juegos en el cementerio y otros juegos, después de todo pensó Oliveira, los juegos en el cementerio los puedo hacer yo solo fue a buscar el diccionario de la Real Academia Española, en cuya tapa la palabra real había sido encarnizadamente destruida a golpes de Gillette, lo abrió al azar y preparó para Manu el siguiente juego en el cementerio. Hartos del cliente y de sus cleausmos le sacaron el clíbano y el clípeo y le hicieron tragar una clica. Luego le aplicaron un clístel clínico en la cloaca, aunque clocaba por tan clivoso ascenso de agua mezclada con clinopodio revolviendo los clisos con clerizón clorótico. <ríe> ¡Ah! Una parte interesante. Entramos a una parte muy buena. Miren el juego del cementerio y cómo ocurre lo siguiente. Vamos a ver. Joder, dijo admirativamente Oliveira. Pensó que también joder podría servir como punto de arranque, pero lo decepcionó descubrir que no figuraba en el cementerio. En cambio, en el jonuco estaban jonjobando dos hops, ansiosos por jorobarse. Lo malo era que el jorbín lo había jomado, gitándolos como jocos apestados. «Es realmente una necrópolis», pensó. «No entiendo cómo esta porquería le dura la encuadernación». Llegó Mane, llegó la fiesta. Buenas manes, ¿cómo está? Ya vieron uno de los temas trascendentales de Rayuela y de este capítulo, vamos a verlo. Cementerio, diccionario, lo coge Federico. Eh, aquí Olivera está llamando cementerio al diccionario. ¿Por qué? Y no es el primero que lo hace. Hay una gran columna del país de García Márquez que se llama La Conduerma de las palabras, y se los voy a dejar acá. La Conduerma de las Palabras me acuerda mucho precisamente porque en el boom, eh, obviamente ellos eh, estaban muy conectados todos y en el boom había mucha exploración del lenguaje y todo, y estaban muy en desacuerdo con el mausoleo del diccionario, el cementerio del diccionario. Miren lo que dice García Márquez al principio, perdón, al final de ese primer párrafo de esa columna.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 Y es que hay una crítica muy grande ante ese diccionario lleno de palabras fijas, de palabras inútiles, de palabras viejas, que, que enclaustran al idioma y no lo dejan ser libre, no lo dejan ser vivo. Y ahí está esa crítica al lenguaje. Una crítica que también estará... Eh, aquí la crítica es al diccionario, pero el tema del lenguaje va a estar en todo rayuela, como lo dije yo en el, en el video de... Eh, pues no lo dije yo, pues lo, dijo, lo dijeron críticos, pero yo lo comenté en ese video eh, Y está a lo largo del libro, ¿cierto? Recuerden que Oliveira está todo el tiempo peleando por las palabras Porque no reproducen las ideas que él quiere Y se siente atrapado y por eso hay unos juegos, acá el juego del diccionario Por eso Oliveira en la manga crea en el glíglico, ¿cierto? El asunto de la lengua en rayuela es muy importante y aquí vamos a verlo de una forma en este capítulo que es con los juegos del diccionario y muchas otras cosas graciosas que hacen ellos ay Gonorrea casi tumbó una lámpara así que ahí está el tema de la lengua en este capítulo que va a estar en el resto del libro eh, cuéntenme ahí en los comentarios cómo les parece eso cómo es la analogía del diccionario y el cementerio y cómo van con la lectura 36 personas le han dado like y 30 conectados muchísimas gracias por estar acá, qué bueno verlos, escríbanme como les dije en el chat para que hablemos, para yo sentirme acompañadito, vamos a seguir con el avance, vamos 40 minutos, vamos a ver si terminamos esto en menos de dos horas, así que traigan su café, traigan su agüita, traigan su vino, traigan mecatico, porque vamos a seguir aprendiendo de Rayuela y el capítulo 41, listo, ¿cómo la están pasando? Cuéntenme pues, voy a ir por mi batería externa para que no se me apague el celular, Listo, vamos todo bien A ver pues, hablen Está muy callado, me va, va a apagar esto Apago y vamos, si no hablan pues Nos reas no Hola María Esther, ¿qué más Porque el cementerio se le dice eso del ñato Nunca lo había oído Sí, es súper charro, la quinta del ñato Buenísima La quinta, porque una quinta es una finca Y el ñato, pues porque las calaveras No tienen nariz, entonces La finca de la calavera Ah, marica, buenísimo no, me, me gusta ese juego de lenguaje en el libro, no lo recordaba aquí, creo que se me había olvidado la mitad del capítulo. ¿Qué pasa pues? Entre 20, minut entre 20 minutos es tarde, pero ya estoy nivelándolos. Bien, Patricia, qué bueno. Vamos a seguir leyendo, ¿lo café colombiano, Cococo. -co -co? No, es café de Etiopía. Estoy aquí en Francia. Esta vez me lo compré de Etiopía, está bueno. Y ya se me acabó, pero tengo uno ahí de Brasil. La verdad que me ha tocado comprar café de mala calidad del mercadito porque es muy caro. Acá todo es muy caro, muchachos. Entonces, bueno. La quinta de ñato, claro, buenísimo. La estamos pasando, bueno. La estamos pasando, bueno. ¿Qué otras formas entienden ustedes le dicen a, al cementerio. Mi papá le dice el barrio de los acostados. <risa> si algún día escribe un libro, lo va a poner así. Está súper. Este cuento de Rayola me gusta y cómo estás haciendo la dinámica para hacer un tan divertido. <risa> sí, claro, está buenísimo. Ya les dije que si quieren que sigamos con estas dinámicas, si quieren que sigamos analizando eh, cuenticos o pequeños textos en vivo para desentrañarlos de forma divertida, pasando bueno... <ríe> díganme si les está gustando la dinámica díganme qué les gustaría que viera que, que agregáramos cuando tenga mejores recursos vamos a hacer más dinámicas eh, y además por supuesto eh, díganme qué textos quisieran que analizara eso es claro <ríe> Patricia también conoce el barrio de los acostados bueno, continuamos Ojalá no me ahogue una chocolatina que me estoy comiendo acá, que tiene nueces. <ríe> bueno, sigámosla. Y vamos acá, listo. Se puso a escribir otro juego, pero no le salía. Decidió probar los diálogos típicos y buscó el cuaderno donde los iba escribiendo después de inspirarse en el subterráneo, los cafés y los bodegones. Tenía casi terminado un diálogo típico de españoles y le dio algunos toques más, no sin echarse antes un jarro de agua en la camiseta. López. Yo he vivido un año entero en Madrid, verá usted en 1925 y en Madrid, precisamente le decía yo ayer al doctor García en 1925 a 1926, ...en que fui profesor de literatura en la universidad... ...le decía yo, hombre... ...todo el que vaya vivido en Madrid... ...sabe lo que es eso... ...una cátedra especialmente creada para mí... ...para que pudiera dictar mis cursos de literatura... ...exacto, exacto... ...pues ayer mismo le decía yo al doctor García... ...es que es muy amigo mío... ...y claro, cuando se ha vivido allá más de un año... ...uno sabe muy bien que el nivel de los estudios... ...deja mucho que desear... ...es un hijo de Paco García... ...que fue ministro de comercio... ...y que, que criaba toros... ...una vergüenza, créame usted... Una verdadera vergüenza, si hombre, ni que hablar, pues este doctor García, <ríe> Olivera, estaba ya un poco aburrido del diálogo y cerró el cuaderno. Shiva, pensó bruscamente, oh, bailarín cósmico, ¿cómo brillaría es bronce infinito bajo este sol? ¿Por qué pienso en Shiva? Buenos Aires, uno vive, manera tan rara, se acaba por tener una enciclopedia. ¿De qué te sirvió el verano, oh ruiseñor? Claro que peor sería especializarse y pasar cinco años estudiando el comportamiento del lacridio. Pero mira qué lista increíble, pibe, mírame un poco esto. Era un papelito amarillo, recortado de un documento de carácter vagamente internacional. Alguna publicación de la UNESCO o cosa así, con los nombres de los integrantes de cierto consejo de Birmania. Oliveira empezó a regodearse con la lista y no pudo resistir a la tentación de sacar un lápiz y escribir la Gitanjáfora siguiente. Gitanjáfora significa un texto carente de sentido cuyo valor estético se basa en la sonoridad y en el poder evocador de las palabras reales o inventadas que lo componen. Entonces, acá vamos a ver un juego con las palabras. Miren nuevamente este juego. Primero está el diálogo que él se inventa de los españoles, dos personas que están hablando y que no están comunicándose claramente uno está hablando una cosa por un lado y otro por otro y además esperaría que hubieran usado más lenguaje español pero no, la idea es esa como que se comunican pero no a ver qué dicen por acá así es leer con Luis, aprendes y te reís montones <ríe> dice María Esther qué genial está el capítulo de Rayo de la con ganas de correr al libro es que esa es la idea de este en vivo por cierto es que yo soy muy malicioso yo soy muy valicioso, les voy a decir de una de las trampas de este en vivo, por la razón por lo que lo hice. Lo siento, mis queridos seguidores, pero los he engañado. Hay un asunto oscuro en este en vivo. Están listos para saber el engaño en el que han caído. El engaño es el siguiente, hay una gran probabilidad de que el Cle el próximo año elija a Rayuela de Julio Cortázar como lectura. Es muy probable que Rayuela esté el próximo año en el club de lectura estante. Tenemos todavía que analizar qué mes, probablemente será en la segunda, el, en el segundo eh, semestre y eh, tenemos que ver cómo será porque realmente es un libro muy largo y la forma más cortita de leerlo es la forma lineal pero esa forma yo ya la leí, uno, y segundo, pues de todas maneras habría que leerlo de la forma completa que se nos lleva mucho tiempo. Así que estamos analizándolo, pero es muy probable que ese libro esté en el CLE y va a estar buenísimo, así que anótense. Por supuesto que no le pueden anotar todavía ese CLE, pero sí pueden irse anotando a otros CLE, como por ejemplo el de septiembre, en el que vamos a leer dos libros muy interesantes. Uno es, espérenme, La mitad de evanescente de Brit Bennett, ahí les dejo el enlace para que se vayan inscribiendo, vayan inscribiendo de una vez. La mitad de evanescente de Brit Bennett, ese se lo le abrimos conmigo en septiembre, vamos a empezar la segunda semana de septiembre. Y el que leeremos con Viole es La Guerra, tiene rostro de mujer de, eh, perdón, la guerra no tiene rostro de mujer, de Svetlana Alexievich, es un ensayo sobre la participación de las mujeres, la importancia de las mujeres en la segunda guerra mundial, creo que sí así que ahí están para que se inscriben, vamos a empezar más o menos en tres semanas sí, en tres semanas vayanse inscribiendo y ya saben que en el próximo año vamos a leer Rayuela, a ver qué dicen las reacciones mane, wow, eso que si sí se dice Fede, dime que estén que esté en el CLE, claro, vamos a leer en el CLE, qué bueno que se emocione, y Caterina Tatiana Jacome Rincón, muchísimas gracias por tu aporte, te agradezco muchísimo, son realmente muy importantes todos los apoyos que dan ustedes, ya saben lo que estamos haciendo hoy, estamos aprendiendo de Rayuela, estamos entendiendo este libro a partir de un capítulo superamente gracioso que vamos a continuar leyendo ya, pero les quiero decir que así como Caterine, ustedes también pueden hacer su aporte al canal que es muy importante. Y ahorita me equivoqué <ríe> y es que si hacen un aporte de más de 5 dólares en este en vivo, van a poder salir los agradecimientos del video del de capítulo 41 de Rayuela de Julio Cortázar que va a salir esta semana con... Más condensado a lo que hemos hablado hoy Y es que esa fue la razón por la que yo quise hacer este envío Es que empecé a hacer el video y no podía decir tantas cosas como las que se puede decir en este capítulo Entonces dije, voy a hacer un envío y voy a invitar a mis queridos seguidores a que lo hagamos Para que entendamos bastante el capítulo Y así después cuando vean el, el, el video, que va a estar completico Pero que le van a faltar cosas, ustedes van a tener una idea mucho más completa Y me encanta Así que, Caterina, muchas gracias por tu aporte. Si quieren salir en los agradecimientos del video del capítulo 41 de Rayuela, que saldrá esta semana, pueden hacer un aporte de eh, en, eh, aquí en este chat y eh, saldrán ahí, en los créditos. Ya saben, más de 5 dólares para estar ahí en los agradecimientos forever, forever and ever en ese video. Todo mundo verá su nombre como forma de apoyar a este canal. Listo, gracias Luis, me de Tabasco, México, Marcela. Saludazos y novela de ajedrez. Novela de ajedrez será a finales de septiembre. Recuerden que es el club gratis, el club de lectura gratis, por el aniversario del canal. Y lo pueden inscribirse ahí. Tienen que inscribirse a esa lista de correos. Ya les envíe el enlace. Listo. Les envío el enlace para que se inscriban Vamos a seguir leyendo Uy, si sí, vaca, no quiero volver a leer otra vez Tengo el de la racamia española Yo también tengo esa edición buenísima. Vamos a seguir leyendo el capítulo de Rayola Listo Saludos a las 33 personas conectadas A los 38 me gusta ¿Qué pasa? pues? El que no le haya dado me gusta a él le me gusta o no me gusta Si no le está gustando <ríe> Listo, continuamos Vamos a en que eh, Olivera va a hacerlas esas hitanjáforas. Hi U-nu, u-tin, mai bu, tado tiri tu dama u-e-maung, situ tu u-cho, kiau jitning u chao. una kio tim u-tenham, una kiau tin u mio min tiri piachi u-tan, tado maha trai situ u-chan ton, las tres, wuna, kai, Tin, son un poco monótonos, se dijo mirando los versos. Debe significar algo como su excelencia, el honorabilísimo. Che, qué bueno es lo de Tiri Piachi. Utah, es lo que suena mejor. ¿Y cómo se pronunciará? Salud, dijo Traveler. Salud, dijo Oliveira. Qué frío hace, che. Disculpa si te hice esperar, vos sabés los clavos? Seguro, dijo Oliveira. Un clavo es un clavo, sobre todo si está derecho. ¿Hiciste un paquete? No, dijo Travaler rascándose de una tetilla. ¡Qué barbaridad de día! ¡Che, es como fuego! ¡Avisá! Dijo Olivera, tocándose la camiseta completamente seca. Vos sos como la salamandra, vivís en un mundo de perpetua piromanía. ¿Trajiste la hierba? No, dijo Travaler. Me olvidé completamente de la hierba. Tengo nada más que los clavos. Bueno, anda a buscarla, me haces un paquete y me lo revoleas. Traveler miró su ventana, después la calle y por último la ventana de Oliveira. Va a ser muy pele va a ser peleagudo, dijo. Vos sabés que yo nunca emboco un tiro, aunque sea a dos metros. En el circo me han tomado el pelo 20 veces. Pero si es casi como si me lo alcanzaras, dijo Oliveira. Vos decís, vos decís y después los clavos le caen en la cabeza uno de abajo y se arma un lío. Tírame el paquete y después hacemos los juegos en el cementerio, dijo Oliveira. Sería mejor que vinieras a buscarlo. Pero vos estás loco, pibe. Bajar tres pisos, cruzar por entre el hielo y subir otros tres pisos. Eso no se hace ni en la cabaña del tío Tom. La cabaña del tío Tom, el libro. No entiendo bien la referencia porque no le he leído el libro, pero si alguien lo entiende, díganlo. No vas a pretender que sea yo el que practique ese andinismo vespertino. Lejos de mí tal intención, dijo virtuosamente Oliveira. Ni que vaya a buscar un tablón a la antecocina para fabricar un puente. Esa idea, dijo Oliveira, no es tan mala después de todo. Aparte de que nos serviría para ir usando los clavos, vos de tu lado y yo del mío. Bueno, esperad, dijo Traveler y desapareció. Les cuento que se armó el mierdero acá a empezar la locura más grande de este capítulo. Oliveira se quedó pensando un buen insulto para aplastar a Traveler en la primera oportunidad. Después de consultar el cementerio y echarse un jarro de agua en la camiseta, se apostó a pleno sol en la ventana. Traveler no tardó en llegar arrastrando un enorme tablón que sacó poco a poco por la ventana. Recién entonces, Oliveira se dio cuenta de que Talita sostenía también el tablón y la saludó con un silbido. Talita tenía puesta una salida de baño verde, lo bastante ajustada, como para dejar ver que estaba desnuda. Que se cante vos, dijo Traveler bufando. ¿En qué líos nos metes? Olivera vio su oportunidad. Cállate, miriapo, de 10 a 12 centímetros de largo, con un par de patas en cada uno de los 21 anillos en que tiene dividido el cuerpo, cuatro ojos y en la boca mandibulillas córneas y, ga y ganchúas que al morder sueltan un veneno muy activo, dijo de un tirón. Mandibulillas, comentó Traveler. Vos fíjate las palabras que profiere, che, si sigo sacando el tablón por la ventana va a llegar un momento en que la fuerza de gravedad nos va a mandar al diablo a Talita y a mí. Ya veo, dijo Oliveira, pero considera que la punta del tablón está demasiado lejos para que yo pueda agarrarlo. Estira un poco las mandibulillas, le dijo Traveler. No me da el cuerno, che, además sabes muy bien que sufro de horror vacíos. Soy una caña pesante de buena ley. buenísimo se, se formó la pelotera se formó la pelotera en este capítulo van a darse cuenta cómo se va a poner todo loco y empezamos a ver algo interesante y se acuerdan lo que había leído yo que dijo eh, Cortázar, que este capítulo y es una de las cosas más lindas que me parece es al final un capítulo de amor, es una pelea por una mujer entre Trabaler y Oliveira miren su rivalidad y miren que talita ahí está en el medio. Eso va a ser muy importante porque ellos van a estar en un extremo y otro de un puente, puente es una palabra importante, por el que está cruzando Talita. Eso es muy importante. Vamos a tenerlo en cuenta. ¿Listo? Sí, Elizabeth, una gran noticia que ama a leer el Rayona en el Cle. Ama Cortázar, leerlo con voces muy divertido, me has hecho reír mucho, gracias Elizabeth. Y únicamente la edición que estamos leyendo a mu muchos es la de la Real Academia. ¡Ah! ¿Sí? <ríe> buenísimo ese, buenísimo apunte bebé. Bueno, ¿cómo van? Seguimos bien, seguimos avanzando, todo excelente, estamos divirtiéndonos, estamos aprendiendo. ¿Sí o okay. qué? ¿Qué dicen? Porque nos falta un buen tramo, pero se va a poner bueno. Ahora es que empieza lo bueno. Ya saben, no me hagan sentir solo. Veo 41 personas que le han dado like, 35 personas conectadas, 36. Vayan dando like, pero es que si no escriben en el chat, me siento solo. Entonces escriben en el chat. Esa chocolatina que estoy comiendo era tan bueno. Hasta que no la almacené bien. Y cambió mucho de temperatura. Y se blanqueció. Ustedes saben que el chocolate les pasa eso. Cuando dan una chocolatina. Que está como blancuzca. Es porque cambia de temperatura. Lo cambiaron constantemente de temperatura. Entonces se ponen blancas. Ah. Leslie va bien. Patricia está ahí. Karen también. sigan representando ahí pues listo yo ya no tengo el sueño que tenía como siempre ustedes me activaron me alegraron así que vamos a continuar y mientras tanto les muestro para el que no conocía cómo se ve un clavo torcido <ríe> bueno Jerly está ahí todos estamos activos todos vamos bien Seguimos con la lectura. ¿Listo? Van a ver que acá empieza lo bueno. Um, listo. La, la única caña que te conozco es paraguaya. Dijo Traveler Furioso. Yo realmente no sé qué vamos a hacer. Este tablón empieza a pesar demasiado. Ya sabes que el peso es una cosa relativa. Cuando lo trajimos era livianísimo. Claro que no le daba el sol como ahora. Volví a meterlo en la pieza, dijo Olivera suspirando. Lo mejor, va a ser, lo mejor va a ser esto. Yo tengo otro tablón, no tan largo, pero en cambio más ancho. Le pasamos una soga haciendo un lazo y los atamos los dos tablones por la mitad. El mío, yo lo sujeto a la cama. Vos haces como te parezca. El nuestro va a ser el mejor el, el nuestro va a ser mejor calzarlo en un cajón de la cómoda, dijo Talita. Mientras traes el tuyo, nosotros nos preparamos. ¡Qué complicados son! <ríe> Maldito Oliveira era sarcásico. Pensó oliveira yendo a buscar el tablón que estaba parado en el zaguán, entre la puerta de su pieza y la de un turco curandero. Era un tablón de cedro muy bien cepillado, pero con dos o tres nudos que le habían salido. Olivera pasó un dedo por el agujero, observó cómo salía por el otro lado y se preguntó si los agujeros servirían para pasar la soga. El saguán estaba casi a oscuras, pero era más bien la diferencia entre la pieza asoleada y la sombra. Y en la puerta del turco había una silla donde se desbordaba una señora de negro. Olivera la saludó detrás del, balcón, del tablón que había enderezado y sostenía con un inmenso e ineficaz escudo. Buenas tardes, Don, dijo la señora de negro. ¿Qué calor hace? Al contrario, señora, dijo Oliveira. Hace más bien un frío horrible. No sea chistoso, señor, dijo la señora. Más respeto con los enfermos. Pero si usted no tiene nada, señora. Nada. ¿Cómo se atreve? Esto es la realidad, pensó Oliveira, sujetando el tablón y mirando a la señora de negro. Esto que acepto a cada momento como la realidad y que no puede ser, no puede ser. No puede ser, dijo Oliveira Retírese atrevido, dijo la señora le, da, le debía dar vergüenza salir a esta hora en camiseta Es más lloren, señora, dijo Oliveira Asqueroso, dijo la señora Esto que creo la realidad, pensó Oliveira Acariciando el tablón, apoyándose en él Esta vitrina arreglada, iluminada por 50 o 60 siglos de manos De imaginaciones, de compromisos, de pactos secretos De pactos de secretas libertades otro tema al que entramos y es importante en la novela y es la realidad y cómo la percibe Olivera. Miren lo que dice ahí. Esto es la realidad, esto que acepto a cada momento como la realidad y que no puede ser, no puede ser. Y luego dice esto que creo, la realidad, esta vitrina arreglada, iluminada por 50 o 60 siglos de manos, de imaginaciones, de compromisos, de pactos, de secretas libertades. Ahí está, y esto se ve en todo el libro, cómo Libera está cuestionando toda esa herencia que tenemos. O sea, nosotros como seres humanos llegamos al mundo y nos plantamos en una realidad de un montón de cosas heredadas. Nuestras costumbres, nuestro idioma, eh, el lugar donde habitamos, la forma en que nos comunicamos, en que resolvemos los problemas. Y muchas veces ni nos preguntamos, ¿cierto? Decimos como... ¿Qué sé yo? ¿Por qué andamos por la derecha en la calle? Cosas así, ¿cierto? ¿O por qué pertenecemos a cierta religión? Por supuesto que uno puede dar la respuesta a eso, pero es lo que, lo que Olivera se pregunta y lo que es la pregunta en el libro. ¿Por qué aceptamos esta realidad y creemos que es como es? Y no la ponemos en duda, no buscamos otro camino. Ese es un tema que va a estar todo el tiempo en la novela y que yo hablé un poquito en el video y que si uno lee toda la novela se da realmente cuenta cómo de diferentes maneras está tocado. Es una línea de sentido del libro, es lo que se llama en los estudios literarios, una línea de sentido. Es decir, un tema que está tocado en una novela de diferentes puntos. Un personaje dice cosas, un narrador dice cosas. Ocurren ciertas situaciones que apoyan una línea de sentido. Eso es. Bueno. A ver qué están por ahí representando a Perú, Marester. Leslie Niño también es de Perú. Sí, este fragmento fue uno de los que más me gustó. Eso sí lo tenía en mis anotaciones, lo de la realidad. Claro, vamos bien. Todo excelente. Seguimos. Seguimos entonces. Vamos a ver. Pretender que uno es el centro, pensó Oliveira apoyándose más cómodamente en el tablón. Pero es incalculablemente idiota. Un centro tan ilusorio como lo sería pretender la ubicuidad. No hay centro. Hay una especie de confluencia continua, de ondulación de la materia. A lo largo de la noche yo soy un cuerpo inmóvil. Y del otro lado de la ciudad un rollo de papel se está convirtiendo en el diario de la mañana. Y a las 8 y 40 yo saldré de casa. Y a las 8 y 20 el diario habrá llegado al kiosco de la esquina. Y a las 8 y 45 mi mano y el diario se unirán y empezarán a moverse juntos en el aire a un metro del suelo, camino del tranvía. Y don Buche, que no la termina más con el otro enfermo, dijo la señora de negro. Oliveira levantó el tablón y lo metió en su pieza. Traveler le hacía señas para que se apuntara y para tranquilizarlo le contestó con dos silbidos estridentes. La soga estaba encima del ropero, había que arrimar una silla y subirse. Si te apresuras un poco, dijo Traveler, ya está, ya está, dijo Oliveira, asomándose a la ventana. Tu tablón está bien sujeto, che. Lo calzamos en un cajón de la cómoda y Talita le metió encima la enciclopedia autodidáctica Quilet. No está mal, dijo Oliveira. Yo al mío le voy a poner la memoria anual del State Statens Psychologist Pedagogista Institute que le mandan a que Crepten no sabe por qué. Lo que, lo que no veo es cómo los vamos a ensamblar, dijo Traveler, empezando a mover la cómoda para que el tablón saliera poco a poco por la ventana. Parecen dos jefes asirios con los arietes que derribaban las murallas, dijo Talita, que no en vano era dueña de la enciclopedia. Es alemán ese libro que dijiste. Sueco, burra, dijo Oliveira. Trata de cosas tales como la mental ginienisca sin punter y forverdad, verdad, -ver -ver ya saben. Son palabras espléndidas, dignas de este mozo Snorri Sturlson, tan mencionado en la literatura argentina verdaderos pectorales de bronce con la imagen talismánica del halcón. Los raudos torbellinos de Noruega, dijo Traveler. ¿Vos realmente sos un tipo oculto o solamente la embocás? Preguntó Oliveira con cierto asombro. No te voy a decir que el circo no me lleve tiempo, dijo Traveler. pero siempre queda un rato para abrocharse una estrella en la frente. Esta frase de la estrella me sale siempre que hablo del circo, por pura contaminación. ¿De dónde la habré sacado? ¿Vos tienes alguna idea, Talita? No, dijo Talita, probando la solidez del tablón. Probablemente de alguna novela puertorriqueña. Lo que más me molesta es que en el fondo yo sé dónde he leído eso. ¿Algún clásico? Sugirió Oliveira. Ya no me acuerdo de qué trataba, pero era un libro inolvidable. Se nota, dijo Oliveira. El tablón nuestro está perfecto, dijo Talita. Ahora que no sé cómo vas a hacer para sujetar al tuyo. Oliveira acabó por desenredar la soga, la cortó en dos y con una mitad ató el tablón al elástico de la cama. Apoyando el extremo del tablón en el borde de la ventana, corrió la cama y el tablón empezó a hacer palanca en el antepecho, bajando poco a poco hasta posarse sobre el de Traveler, mientras los pies de la cama subían unos 50 centímetros. Lo malo es que va a seguir subiendo en cuanto alguien quiera pasar por el puente, pensó Oliveira preocupado. Se acercó al ropero y empezó a empujarlo en dirección a la cama. No tienes bastante apoyo, preguntó Talita que se había sentado al borde de su ventana y miraba hacia la pieza de Oliveira. Extrememos precauciones, dijo Oliveira, para evitar algún sensible accidente. Empujó el ropero hasta dejarlo al lado de la cama y lo tumbó poco a poco. Talita admiraba la fuerza de Oliveira casi tanto como la astucia y las invenciones de Traveler. Son realmente dos gliptodontes, pensaba enternecida. Los periodos antidiluvianos siempre le habían parecido refugio de sapiencia. El ropero tomó velocidad y cayó violentamente sobre la cama, haciendo temblar el piso. Desde abajo subieron gritos y Oliveira pensó que el turco de al lado debía estar juntando una violenta presión chamánica. Acabó de acomodar el ropero y montó a caballo en el tablón naturalmente, que del lado de adentro de la ventana. Ahora va a resistir cualquier peso, an anunció. No habrá tragedia, pero para desencanto de las chicas de abajo que tanto nos quieren. Para ellas nada de esto tiene sentido hasta que alguien se rompe el alma en la calle. La vida que le dicen. No empatillas los tablones con tu soga, preguntó Traveler. Mira, dijo Oliveira. Vos sabes muy bien que en mí el vértigo me ha impedido escalar. Esta parte muy buena. Mira, dijo Oliveira, vos sabes muy bien que a mí el vértigo me ha impedido escalar posiciones. El solo nombre de Everest es como si me pegaran un tiro en las verijas. Aborrezco a mucha gente, pero a nadie como al Sherpa Tenzing, créeme. Es decir, que nosotros vamos a tener que sujetar los tablones, dijo Traveler. Viene a hacer eso, consiguió Oliveira, encendiendo un 43. Bueno, ahí está lo que se llama un poco la poética del asunto. Y es que eh, la, la poesía es sobre todo evocación, ¿cierto? Esto también lo tiene el rap. Piensen en esto, que es algo muy bonito. Como cuando yo digo una palabra, evoco algo. Por ejemplo, si yo les digo rinoceronte, ustedes piensan en un rinoceronte. Rinoceronte en un lago. Y una de ustedes se hacen una imagen. Pero... Eso es lo lindo y eso lo hace mucho, por ejemplo, el rap cuando empieza a combinar, eh, si lo piensan, eh, un... es que no sé cómo explicarlo, pero en el rap ocurre mucho que empieza a ver como muchas realidades como encadenadas, eso es muy bacán. Y eso también lo hace un poco la poesía, que es una evocación y eso es a partir de los campos semánticos o de la relación tras palabras ¿cierto? Entonces, acá está algo muy interesante y es eso. Mira, vos sabes que muy bien que a mí el vértigo me ha impedido escalar posiciones. El solo nombre de leve es, ya está escalar y el vértigo, pero escalar se refería un poco también a escalar posiciones, como se dice en esa colocación, y se... Ingresa el Everest, ¿cierto? Que es, por un lado, algo que se escala Y por otro, está un poco también la idea de la nieve y de lo frío Que hemos tenido en la mente en el capítulo Aburrezco a mucha gente, pero nadie como al Sherpa Tenzing Sherpa Tenzing es uno de las personas que eh, escaló el Everest, ¿cierto? Entonces, ya en todo ese juego ahí semántico Escalar Everest, el frío Escalar posiciones Ahí está Federico Muchas gracias, saldrás en el agradecimiento de este video de esta semana, voy a anotarte por acá, créditos del video, créditos a ah, Fede, ahí sales Fede, serás la primera persona en el mundo que saldrán los créditos de un video del estante literario, nadie más ha salido, es la primera vez que lo haré, Espero que podamos seguirlo haciendo mucho. Y tú serás el primero hasta ahora. Así que vas a estar ahí, Fede. Persecula seculorum. Toda la vida. Y te agradezco muchísimo siempre tu apoyo en cada en vivo y en el CLE. Y siempre, fe. tú sabes. Muchas gracias. Esa referencia a la esencia de leer y la línea de pensamiento es excelente, sí. Manu le dicen a Traveler de Manuel. No, Manu, como lo pronunciaste? Ay, ¿cómo así? Pero si tiene tilde. Carajo. No, Manu le dice Natalita. Y tiene tilde y todo. Desde el del amor de los tiempos del cólera salió gente. Ay, sí. <ríe> sí, yo siempre le he dicho que, Gar que, que Violeta sabe más del, del estante literario que yo. Efectivamente, ahí salieron. Cuando hicimos la campaña del amor de los tiempos del cólera. Gracias, Violeta, por eso. Serás, Fede, la primera persona que salga en el segundo video con créditos. <ríe> Ah, sí, perdón, Juan Manuel Díaz, sí, sí le dicen a... a, a no es a Talita, se lo dicen a, a Traveler, pero yo leí una tilde por ahí. No, al principio que le dice Manu, o será Manu. Bueno, el mío tiene una tilde, es que lo estoy leyendo de esta versión original <ríe> eh, de, que les compartí, ¿sí o okay. qué? A ver yo leí una tilde por ahí, sí, Talita te llama Manu, ahí está, en el PDF tiene tilde, pero bueno, eh, Vámonos. seguimos leyendo, seguimos leyendo, bien, da, na, na, na. super conectados, sí, ya lo hice, ya lo listo, acá está, bien, viene a hacer esto, con liberar enciendo en 43, listo, vos te das cuenta, dijo Traveler Talita, Pretende que te arrastres hasta el medio del puente y ates la soga. ¿Yo? dijo Talita. Bueno, ya lo oíste. Olivera no dijo que yo tenía que arrastrarme hasta el medio del puente. No lo dijo, pero se deduce. Aparte de que es más elegante que seas vos la que alcance la hierba. No voy a saber atar la soga, dijo Talita. Olivera y vos saben hacer nudos, pero a mí se me desatan enseguida. Ni siquiera llegan a atarse. Nosotros te daremos instrucciones, condes condescendió Traveler. Talita se ajustó la salida de baño y se quitó una hebra que le colgaba de un dedo. Tenía necesidad de suspirar, pero sabía que a Traveler lo exasperaban los suspiros. ¿Vos realmente querés que sea yo la que le lleve la hierba a Oliveira? Dijo en voz baja. ¿Qué están hablando, che? Dijo Oliveira sacando la mitad del cuerpo por la ventana y apoyando las dos manos en su tablón. La chica de los mandados había puesto una silla en la vereda y los miraba. Oliveira la saludó con una mano. «Doble fractura del tiempo y el espacio», pensó. «La pobre da por supuesto que estamos locos y se prepara para una vertiginosa vuelta a la normalidad. Si alguien se cae, la sangre la va a salpicar, eso es seguro, y ella no sabe que la sangre la va a salpicar. No sabe que ha puesto ahí la silla para que la sangre la salpique» y no sabe que hace 10 minutos le dio una crisis de tedium vite en plena antecocina nada más que para vehicular el traslado de la silla a la vereda, y que el vaso de agua que bebió a las 2 y 25 estaba tibio y repugnante para que el estómago, centro del humor vespertino, le preparaba el, el ataque del tedium vite que tres pastillas de leche de magnesia philips hubieran yugulado perfectamente, pero esto último ella no tenía que saberlo, Ciertas personas desencadenantes o yugulantes solo pueden ser sabidas en un plano astral, por usar una terminología inane. No hablamos de nada, decía Traveler. Vos prepara la soga. Ya está, es una soga macanuda. Dale, Talita, yo te, te lo alcanzo desde acá. Talita se puso a caballo y en el, en el tablón y avanzó unos 5 centímetros apoyando las dos manos y levantando la grupa hasta posarla un poco más adelante. Esta salida de baño es muy incómoda, dijo. Sería mejor unos pantalones tuyos o algo así. No vale la pena, dijo Traveler. Ponele que te caes y me arruinas la ropa. <risa> Vos no te apures, dijo Oliveira. Un poco más y yo te puedo tirar la soga. ¿Qué ancha es esta calle? Dijo Talita mirando hacia abajo. Es mucho más ancha que cuando la miras por la ventana. Las ventanas son los ojos de la ciudad, dijo Traveler, Y naturalmente deforman todo lo que miran. Ahora estás en un punto de gran pureza y quizás ves las cosas como una paloma o un caballo que no saben que tienen ojos. Déjate ideas para la NRF y sujétale bien el tablón, aconsejó Oliveira. Naturalmente a vos te revienta que cualquiera diga algo que te hubiera encantado decir antes. El tablón lo puedo sujetar perfectamente mientras pienso y hablo. Ya debo estar cerca del medio, dijo Talita, del medio. Si apenas te has despegado a la ventana, te faltan dos metros por lo menos. Un poco menos, dijo Oliveira, alentándola. Ahora nomás te tiro la soga. Me parece que el tablón se está doblando para abajo, dijo Talita. No se dobla nada, dijo Traveler, que se había puesto a caballo, pero del lado de adentro. Apenas vibra un poco. Además, la punta descansa sobre mi tablón, dijo Oliveira. Sería muy extraño que los dos se dieran al mismo tiempo. Sí, pero yo peso 56 kilos, dijo Talita. Y al llegar al medio voy a pesar por lo menos 200. Siento que el tablón baja cada vez más. Si bajara, dijo Traveler, yo estaría con los pies en el aire y en cambio me sobra sitio para apoyarlos en el piso. Lo único que puede suceder es que los talones se rompan, pero sería muy raro. La fibra resiste mucho en sentido longitudinal, con Oliveira. Es el apólogo de las de juncos y otros ejemplos. Supongo que te traes la hierba y los clavos. Los tengo en el bolsillo, dijo Talita. Tírame la soga de una vez, me pongo nerviosa, créeme. Es el frío, dijo Oliveira, revoleando la soga como un gaucho. Ojo, no vayas a perder el equilibrio, mejor te enlazo, así estamos seguros de que puedes agarrar la soga. Es curioso, pensó viendo pasar la soga sobre su cabeza. Todo se encadena perfectamente si uno le da realmente la gana. Lo único falso es el análisis. Ya está llegando, anunció Traveler. Ponete de manera de poder atar bien los dos tablones que están un poco separados. Vos, vos fíjate bien que la enlacé, dijo Oliveira. Ahí tenés, Manu, no me vas a, no me vengas a negar que yo podría trabajar con ustedes en el circo. Me lastimaste la cara, se quejó Talita. Es una soga llena de pinchos. Me pongo un sombrero tejano, salgo silbando y enlazo todo el mundo, pues propuso Oliveira entusiasmado. Las tribunas me ovacionan, un éxito pocas veces visto en los análisis circenses. Te estás insolando, dijo Travelers encendiendo el cigarrillo. Y ya te he dicho que no me llames Manu. No tengo fuerza, dijo Talita. La soga es áspera, se agarra en ella misma la ambivalencia de la soga, dijo Oliveira. Su función natural... Es saboteada por una misteriosa tendencia a la neutralización. Creo que a eso se le llama entropía. Está bastante bien ajustado, dijo Talita. Le doy otra vuelta. Total, hay un pedazo que cuelga. Sí, arrollarla bien, dijo Traveler. Me revientan las cosas que sobran y que cuelgan. Es diabólico. Un perfeccionista, dijo Oliveira. Ahora pasate a mi tablón para probar el puente. Tengo miedo, dijo Talita. Tu tablón parece menos sólido que el nuestro. ¿Qué? —Dijo Oliveira ofendido. —Pero vos no te das cuenta de que es un tablón de puro cedro. No vas a comparar con esa porquería de pino. Pásate tranquila al mío nomás. —¿Vos qué decís, Manu? —preguntó Tablita dándose vuelta. Traveler que iba a contestar, miró el punto donde se tocaban los dos tablones y la soga mal ajustada. A caballo sobre su tablón tenía, sentía que le vibraba entre las piernas de una manera entre agradable y desagradable. Talita no tenía más que apoyarse sobre las manos tomar un ligero impulso y entrar en la zona del tablón de Oliveira. Por supuesto, el puente resistiría. Estaba muy bien hecho. «Mirá, espera un momento», dijo Traveler, dubitativo. «No le puedes alcanzar el paquete desde ahí». «Claro que no puede», dijo Oliveira sorprendido. «¿Qué idea se te ocurre? Estás estropeando todo». «Lo que se dice alcanzárselo no puedo», admitió Talita. «Pero se lo puedo tirar. Desde aquí es lo más fácil del mundo». Tirar, dijo Oliveira resentido. Tanto lío y al final hablan de tirarme el paquete. Si vos sacas el brazo, estás a menos de 40 centímetros del paquete, dijo Traveler. No hay necesidad de que Talita vaya hasta allá. Te tira el paquete y chau. Va a enterrar el, va a errar el tiro, como todas las mujeres, dijo Oliveira. Y la hierba se va a desparramar en los adoquines para no hablar de los clavos. Puedes estar tranquilo, dijo ta, Talita sacando presurosa el paquete. Aunque no te caiga en la mano lo mismo, va a entrar por la ventana. Sí, se va a reventar en el piso que está sucio y yo voy a tomar un mate asqueroso lleno de pelusas, dijo Oliveira. No le hagas caso, dijo Traveler. Tírale el paquete nomás y volvé. Talita se dio vuelta y lo miró, dudando de que hablara en serio. Traveler la estaba mirando de una manera que conocía muy bien y Talita sintió como una caricia que le corría por la espalda. Apretó con fuerza el paquete... Calculó la distancia. Oliveira había bajado los brazos y parecía indiferente a lo que Talita hiciera o no hiciera. Por encima de Talita miraba fijamente a Traveler que lo miraba fijamente. Si estos dos, estos dos han tendido un puente entre ellos, pensó Talita. Si me cayera a la calle ni se darían cuenta. Miró los adoquines, vio a la chica los mandados que la contemplaba con la boca abierta. Dos cuadras más allá venía caminando una mujer que debía ser Gekrepten. Talita esperó con el paquete apoyado en el puente. Aquí vemos varias cosas muy interesantes, mis queridos lectores. Y es que empieza un tema y es que se dan cuenta de que hay una mujer entre dos pisos, entre dos balcones a cuatro pisos de altura y a ellos ni siquiera les interesa Talita. O sea, está Talita ahí montada y ellos están pensando, dice Traveler, que si se cae se va a ensuciar la ropa de él o están pensando el todo el lío, pero no están realmente pensando en ella. Y es que como ver en algún momento, ellos están hablando entre sí y Talita en la mitad dice cosas, pero no le paran bolas. Ellos están ahí en sus cosas y por eso Talita dice en un punto, estos dos han tendido un puente entre ellos. Si me cayera la calle ni se darían cuenta. Y ahí es un tema importante, el tema del puente. Y lo que va a empezar a representar en ese momento entre las realidades de Oliveira y las la realidades de Traveler. Si sí, le dice Manu, precisamente a él no le gusta que lo llamen así. ¡Sí! Dice Clown Songs. Vamos, excelente. Vamos bien. 47 likes, cosa que me encanta. 24 personas conectadas. Hace falta mucha fuerza, hace falta mucha conversación, mucha energía para aguantar esta lectura y este en vivo. Por eso, yo les agradezco mucho que sigan acá. Así que, manifiéstense. Ahora en el chat, sigamos conversando, que espero que nos quede por lo menos una horita larga más, perdón, media horita larga más. Vamos como por la mitad del capítulo y empieza una parte muy interesante, porque como ven, llega que crepten, que es la novia de Oliveira. Y eso va a generar un rompimiento de esta realidad en la que estamos viviendo nosotros como lectores. Vamos bien. Cuéntenme ahí pues. Excelente. Seguimos activos. Hablen pues en el chat. Cuéntenme. ¿Cómo a la vuelta? No a la cosa. Seguimos hablando conversando, chistando, leyendo y aprendiendo el capítulo 41 de Rayuela. Vamos a continuar la lectura. ¿Listo? Manifiestense ahí pues en el chat y cuéntenme cómo van. Seguimos. Ahí está, dijo Oliveira. Tenía que suceder. A vos no te cambia nadie. Llegas al borde de las cosas y uno piensa que por fin vas a entender, pero es inútil, che, Empiezas a darles la vuelta, a leerles las etiquetas Te quedas en el prospecto, pibe ¿Y qué? Dijo traveler. ¿Por qué te, te ¿Por qué te tengo que hacer el juego, hermano? Los juegos se hacen solos Vos sos el que mete un palito para frenar la rueda La rueda que vos fabricaste, si ¿sí vamos a eso No creo, dijo Oliveira Yo no hice más que suscitar las circunstancias Como dicen los entendidos El juego había que jugarlo limpio Frase de perdedor, viejito es fácil perder si el, otro no te, si el otro te carga la tabla, la taba. Sos grande, dijo Traveler. Puro sentimiento gaucho. Talita sabía que de alguna manera estaban hablando de ella. Y seguía mirando a la chica de los mandados inmóviles en la silla con la boca abierta. Daría cualquier cosa por no oírlos discutir, pensó Talita. Hablen de lo que hablen, en el fondo es siempre de mí. Pero tampoco es eso, aunque es casi eso. Se le ocurrió que sería divertido soltar el paquete de manera que le cayera en la boca a la chica de los mandados, pero no le hacía gracia, sentía el otro pu pero no le hacía gracia, sentía el otro puerte por encima, las palabras yendo y viniendo, la risa, los silencios calientes. Es como un juicio, pensó Talita, como una ceremonia. Reconoció a que Crepten que llegaba a la otra esquina y empezaba a mirar hacia arriba. ¿Quién te juzga? acababa de decir Oliveira. Pero no era a Traveler sino a ella que estaban juzgando. Un sentimiento algo pegajoso como el sol en la nuca y en las piernas. Le iba a dar un ataque de insolación, a lo mejor eso sería la sentencia. No creo que sea nadie para juzgarme, había dicho Manu. Pero no era a Manu sino a ella quien estaban juzgando. Y a través de ella, vaya a saber a qué. Mientras la estúpida de Gekrepten revoleaba el brazo izquierdo, y le hacía señas como si ella, por ejemplo, estuviera a punto de tener un ataque de insolación y fuera a caerse a la calle con dinada sin remedio. ¿Por qué te balanceas así? dijo Traveler, sujetando su tablón con las manos. Che, lo estás haciendo virar demasiado, a ver si nos vamos todos al diablo. No me muevo, dijo miserablemente Talita. Yo solamente quisiera tirarle el paquete y entrar otra vez a casa. Te está dando todo el sol en la cabeza, pobre, dijo Traveler. Realmente es una barbaridad, che. La culpa es tuya, dijo Oliveira rabioso. No hay nadie en la Argentina capaz de armar quilombos como vos. La tenés conmigo, dijo Traveler objetivamente. Apúrate, Talita. Rájale el paquete por la cara y que nos deje de joder de una buena vez. Es un poco tarde, dijo Talita. Ya no estoy tan segura de embocar la ventana. Te lo dije, murmuró Oliveira, que murmuraba muy poco y solo cuando estaba al borde de alguna barbaridad. Ahí viene crepten llena de paquetes. Éramos pocos y parió la abuela. Tírale la hierba de cualquier manera, dijo Traveler, impaciente. Vos no te aflijas si sale desviado. Talita inclinó la cabeza y el pelo le chorreó por la frente hasta la boca. Tenía que parpadear continuamente porque el sudor le entraba en los ojos. Sentía la lengua llena de sal y de algo que debían ser chispazos, astros diminutos corriendo y chocando con las encías y el paladar. Espera, dijo Traveler. ¿Me lo decís a mí? preguntó Oliveira. No, espera, Talita. Tenete bien firme que te voy a alcanzar un sombrero. No te salgas del tablón, pidió Tablita. Me voy a caer a la calle. La enciclopedia y la cómoda la sostienen perfectamente. Vos no te movás que vuelvo enseguida. Los tablones se inclinaron un poco hacia abajo y Talita se agarró desesperadamente. Oliveira silbó con todas sus fuerzas como para detener a Traveler, pero ya no había nadie en la ventana. ¡Qué animal! dijo Oliveira. No te muevas, no respires siquiera. Es una cuestión de vida o muerte, créeme. Me doy cuenta, dijo Talita con un hilo en la voz. Siempre ha sido así. Y para colmo, que Krepten está subiendo la escalera. Lo que nos va a escorchar, madre mía, no te muevas. No me muevo, dijo Talita. Pero parecía que, sí, pero apenas, dijo Olivera, vos no te movás, es lo único que se puede hacer. Ya me han juzgado, pensó Talita. Ahora no tengo más que caerme y ellos seguirán con el circo, con la vida. ¿Por qué lloras? Dijo Olivera interesado. Yo no lloro, dijo Talita. Estoy sudando solamente. Mira, dijo Olivera resentido, yo seré muy bruto pero nunca me ha ocurrido confundir las lágrimas con la transpiración, es completamente distinto. Yo no lloro, dijo Talita, casi nunca lloro, te lo juro, lloran las gentes como que crepten que están subiendo la escalera llena de paquetes. Yo, no, yo soy como el ave cisne que canta cuando se muere, dijo Talita, estaba en un disco de Gardel. Habrá que ver qué disco de Gardel, les tengo la tarita después o ustedes la ponen ahí. Vamos a seguir leyendo. Olivera encendió un cigarrillo. Los tablones se habían equilibrado otra vez. Aspiró satisfecho el humo. Mira, hasta que vuelva ese idiota de mano con el sombrero, lo podemos, lo que podemos hacer es jugar a las preguntas balanza. Dale, dijo Talista. Talita, justamente ayer preparé unas cuantas para que sepas. Y acá viene algo muy importante y es el juego de las preguntas balance, balanza nuevamente relacionadas con el diccionario acá les voy a dejar este enlace donde una persona muy interesante un tal Daniel González no lo conozco obviamente hizo un análisis muy interesante de las preguntas balanza, pero van a ver qué significa las preguntas balanza y la relevancia que tiene con uno de los temas del libro ¿Cómo vamos? Vamos estallados, vamos full, eh, Seguimos acá enfocados en la lectura del capítulo y ya nos faltan solamente dos momentos interesantes. Ya vamos a terminar el capítulo, en realidad nos falta un poquito, pero vamos a ver que aquí el capítulo se empieza a cerrar de una forma muy interesante y es que hemos vivido una realidad, la realidad que están viviendo todos ellos, que se va a romper con una realidad diferente. Listo, todos activados, estamos melos, estamos fijos, conectados. Llevamos una hora y media y nos queda media horita. En media horita vamos a poder terminar este capítulo. Y miren todo lo que hemos comprendido de Rayuela. ¿No les parece? Puede, puede que no. Pero entonces cuéntenme ustedes, ahí en los enlaces. ¿Cómo les, pare cómo les ha parecido este, este ejercicio de lectura? Este ejercicio de análisis. ¿Cómo les gustaría que lo siguiéramos haciendo? ¿Qué textos proponen que hagamos? Porque a mí me parece muy interesante que lo vamos a decir. Es como una especie de, de conversación, de clase. Pero no así magistral, sino una forma de descubrir bien la literatura. ¿Sí o qué? Eh, comenten ahí. Quiero verlos activados. Voy a, seguir, eh, voy a servir agüita y continuamos la lectura. Listo. Pin. Ahí vamos. Van a jugar a las preguntas balanza. Dale, dijo ta, Talita. Justamente ayer preparé unas cuantas para que sepas. Muy bien. Yo empiezo y cada uno hace una pregunta balanza. La operación que consiste en depositar sobre un cuerpo sólido una capa de metal disuelto en un líquido valiéndose de corrientes eléctricas no es una embarcación antigua de vela latina de unas 100 toneladas de porte. Sí que es, dijo Talita, echándose el pelo hacia atrás. Andar de aquí para allá, vagar, desviar el golpe de un arma, perfumar con algalia y ajustar el pago del diezmo de los frutos en verde no equivale a cualquiera de los jugos vegetales destinados a la alimentación como vino, aceite, etcétera. Muy bien, condescendió Oliveira. Los jugos vegetales como vino, aceite. Nunca se me había ocurrido pensar en el vino como un jugo vegetal. Es espléndido. Pero escucha esto, reverdecer, verdear el campo, enredar el pelo, la lana, ensarzarse en una riña o una contienda, envenenar el agua con un verbasco de unas, o una sustancia análoga para atontarla a los peces y pescarlos, no es el desenlace del poema dramático, especialmente cuando es doloroso. Estos son puras definiciones del diccionario. El juego es el siguiente, ellos abren el diccionario, bueno en realidad lo tienen inventado, pues ellos tienen ya las, eh, eh, ellos practican, como dice Talita, es que con eh, definiciones de palabras X y de, las tratan de encadenar. Entonces, por ejemplo, el, el procedimiento que dice eh, Olivera de la operación que consiste en de depositar un cuerpo sólido, bla, bla, bla, es galvanizar. Y luego, eso de la embarcación antigua de vela latina de una cien toneladas es la galizabra. Son palabras, de hecho, muy cercanas en el diccionario. Entonces, ellos tratan de encadenar. Esa poética de las definiciones Está Miguel por aquí, que ha llegado un poco eh, tarde Pero se ve muy intrigante Miguel, estamos acá analizando el capítulo 41 Ya llevamos una horita y media Vamos ya terminando el capítulo Pero está muy bueno y hemos aprendido muchas cosas Como eh, Como eh, varios ejes temáticos Vamos a repasar la, la preocupación por el idioma, ¿cierto? Y la representación de la realidad, la realidad misma y eh, el absurdo y esta situación en la que están. Y son temas que van a seguir estando en el libro. Vamos a seguir entonces la lectura. ¡Qué lindo! Dijo Talita entusiasmada. Es lindísimo, Horacio. Vos realmente le sacas jugo al cementerio. El jugo vegetal, dijo Oliveira. <risa> Interesante porque, vean ahí lo bonito... Jugo vegetal del cementerio, que es el diccionario, un libro hecho de papel, es decir, de, proveniente de un árbol vegetal, ¿cierto? El jugo vegetal, pero el jugo vegetal era algo que ya se había hablado antes, ¿cierto? Esa re, reinvención y re, reelaboración de las, de, de, las, de las expresiones que ya se ha hecho y también todo el significado hondo que tienen acá. Miren toda la relevancia que tiene el lenguaje aquí en esta hora. Se abrió la puerta de la pieza y Gekrepten entró respirando agitadamente. Gekrepten era, una, era rubia teñida, hablaba con mucha facilidad y ya no se sorprendía por un ropero tirado en una cama y un hombre a caballo en un tablón. Qué calor, dijo tirando los paquetes sobre una silla. Es la peor hora para ir de compras, créeme. ¿Qué haces ahí, Talita? Yo no sé por qué salgo siempre a la hora de la siesta. Bueno, bueno, dijo Oliveira sin mirarla. Ahora te toca a vos, Talita. No me acuerdo de ninguna otra. Pensaba, no puede ser que no te acuerdes. Ah, es por el dentista, dijo Gekrepten. Siempre me dan las horas peores para emplomar las muelas. Te dije que hoy tenía que ir al dentista. Ahora me acuerdo de una, dijo Talita. Y mira lo que me pasa, dijo Gekrepten. Llego a lo del dentista en la calle Barnes. Toco el timbre del consultorio y sale la mucama. Y yo le digo, buenas tardes, me dice. Buenas tardes, pase por favor. Yo paso y me hace entrar en la sala de espera. Es así, dijo Talita, el que tiene abultados los carrillos o la fila de cubas amarradas que se conducen a modo de balsa hacia un sitio poblado de carrizos, el almacén de artículos de primera necesidad establecido para que se surtan de él determinadas personas con más economía que en las tiendas y todo lo perteneciente relativo a la égloga, no es como aplicar el galvanismo a un animal vivo o muerto. ¡Qué hermosura! Dijo Olivera, deslumbrado. Es sencillamente fenomenal. Me dice... Siéntese un momento, por favor, yo me siento y espero. Todavía me queda una, dijo Oliveira. Espera, no me acuerdo muy bien. Había dos señoras y un señor con un chico. Los minutos parecía que no pasaban. Si te digo que me leí entero los tres números de Idilio. El chico lloraba, pobre criatura, y el padre, un nervioso. No quisiera mentir, pero pasaron más de dos horas, desde las dos y media que llegué. Al final me tocó el turno y el dentista me dice, pase señora. Yo paso y me dice... No le molestó mucho lo que le puse el otro día. Yo le digo, no doctor, ¿qué me va a molestar? Además que todo este tiempo mastiqué siempre de un solo lado. Me dice, muy bien, es lo que hay que hacer. Siéntese señora. Yo me siento y me dice, por favor, ala la boca. Es muy amable ese dentista. Ya está, dijo Oliveira. "Oye, bien, Talita. ¿Por qué miras para atrás? Para ver si vuelve Manu? «¿Qué va a venir? Escucha bien. La acción y efecto de contrapasar, o en los torneos injustas, hacer un jinete que su caballo dé con los pechos en los del caballo de su contrario, no se parece mucho al fastidio o momento más grave e intenso de una enfermedad». «Es raro», dijo Talita pensando. «Se dice así en español». «¿Qué cosa se dice así? Eso de, de hacer un jinete que su caballo dé con los pechos». «En los torneos sí», dijo Oliveira. «Está en el cementerio, che». «Fastidio», dijo Talita. Es una palabra muy bonita. Lástima lo que quiere decir. Bah, lo mismo que pasa con mortadela y otras tantas, dijo Oliveira. Ya se ocupó de eso el abate Bremont, pero no hay nada que hacerle. Las palabras son como nosotros, nacen con una cara y no hay tutía. Pensá en la cara que tenía Can, decime un poco, o Bernardito, Bernardino Rivadavia para no ir lejos. Me he puesto una emplomadura de material plástico, dijo Grepten. Grepten? Hace un calor terrible, dijo Talita. Manu dijo que iba a traerme un sombrero. ¿Qué va a traer ese? Dijo Oliveira. Si a vos te parece, te tiro el paquete y me vuelvo a casa, dijo Talita. Oliveira miró el puente, miró la ventana abriendo vagamente los brazos y movió la cabeza. ¿Quién sabe si lo vas a embocar? Dijo. Pero, por otra parte, me da un no sé qué tenerte ahí con ese frío glacial. No sentís que se te forman carambol, carámbanos en el pelo y las fosas nasales. No, dijo Talita. Los carámbanos vienen a ser como los fastigios, En cierto modo, sí, dijo Oliveira. Son dos cosas que se parecen desde sus referencias. Un poco como Manu y yo, si te pones a pensarlo. Reconocerás que el lío con Manu es que nos parecemos demasiado. Sí, dijo Talita. Es bastante molesto a veces. Se fundió la manteca, dijo Gekrepten untando una tajada de pan negro. La manteca con el calor es una lucha. Lo peor... La peor diferencia está en eso, dijo Oliveira, la peor de las peores diferencias. Dos tipos con pelo negro, con cara de porteños farristas, con el mismo desprecio por casi todas las cosas y vos, bueno, yo no tenés por qué escabullirte, dijo Oliveira. Es un hecho que vos te sumás de alguna manera a nosotros dos para aumentar el parecido y por lo tanto la diferencia. A mí no me parece que me sume a los dos, dijo Talita. ¿Qué sabes? ¿Qué puedes saber vos? Estás ahí en tu pieza viviendo y cocinando y leyendo la enciclopedia autodidacta y de noche vas al circo y entonces te parece que solamente estás ahí en donde estás. Nunca te fijaste en los picaportes de las puertas, en los botones de metal, en los pedacitos de vidrio. Sí, a veces me fijo, dijo Talita. Si te fijaras bien, verías que por todos lados, donde menos se sospecha, hay imágenes que te copian todos los movimientos. Yo soy muy sensible a esas idioteses, créeme. Vení, toma la leche que ya se le formó nata, dijo Gekrepten, porque hablan siempre de cosas raras. Vos me estás dando demasiada importancia, dijo Talita. Oh, esas cosas no las dice uno, dijo Oliveira. Hay todo un orden de cosas que uno no decide y son siempre fastidiosas, aunque no, las más, aunque no las más importantes. Te lo digo porque es un gran consuelo. Por ejemplo, yo pensaba tomar mate. Ahora llega esta y se pone a preparar café con leche sin que nadie se lo pida. Resultado... Si no lo tomo, a la leche se le forma nata. No es importante, pero joroba un poco. ¿No te das cuenta de lo que estoy diciendo? Oh, sí, dijo Talita mirándolo en los ojos. Es verdad que te pareces a Manu. Los dos saben hablar tan bien del café con leche y del mate y uno acaba por darse cuenta de que el café con leche y el mate en realidad... ¡Exacto! dijo Oliveira. ¡En realidad! De modo que podemos volver a lo que decía antes. La diferencia entre Manu y yo es que somos casi iguales. En esa proporción la diferencia es como un cataclismo inminente. ¿Somos amigos? Sí, claro, pero a mí no me sorprendería nada que... Fíjate que desde que nos conocemos te lo puedo decir, porque vos ya lo sabés, no hacemos más que lastimarnos. A él no le gusta que sea como soy. Apenas me pongo a interesar unos clavos, ya ves el lío que arma y te embarca de paso a vos, pero a no le gusta que yo sea como soy porque en realidad hay muchas... De... Porque en realidad muchas de las cosas que a mí se me ocurren, muchas de las cosas que hago, es como si se las escomoteara delante de las narices. Antes de que él las piense, ¡zas! Ya están ahí. ¡Bang, bang! Se asoma la ventana y yo estoy enderezando los clavos. Acá... La canción de Gardel que mencionaba Talita la encontré en YouTube. Cantar Eterno. ¡Oh, gracias, Erisbe! Ahorita la guardamos. dejar el enlace ahí para que la veamos. Rayel es un libro sorprendente cada vez que lo abra algo nuevo y actual. Interesante. Leerlo es un placer. Eh, bueno, acá, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo precisamente que, uno, por un lado, ellos están ignorando enormemente a Greg Crepten, que es la única que parece estar hablando de algo normal. Está hablando de que fue al dentista, de que fue al supermercado... Y mientras ellos, ellos sí están un poquito conectando con la realidad de Gekrepten. En un momento definen un poco las cosas que le están pasando a Gekrepten. Y además, viste que Rayuela, eh, que Rayuela, que Oliveira está dándose cuenta de que Gekrepten le está ofreciendo un café. Y ahí ellos están divagando como sobre esa realidad y sobre del hecho de que eh, Manu, de que Ta Traveler y, y Oliveira se, se parezcan un poco y que en el medio esté... Talita, y aquí va a llegar otra vez eh, Traveler, Pérez Períveres. Talita miró hacia atrás y vio la sombra de Traveler que escuchaba, escondido entre la cómoda y la ventana. Bueno, no tenés que exagerar, dijo Talita. A uno no se te ocurrirían algunas cosas que se le ocurren a Manu. Por ejemplo, se te enfría la leche, dijo que crepten quejumbrosas. ¿Quieres que te la ponga otro poco en el fuego, amor? Hace un flan para mañana, aconsejó Oliveira. Vos seguís, Talita. No, dijo Talita suspirando. ¿Para qué? Tengo tanto calor y me parece que me estoy empezando a marear. Sintió la vibración del puente cuando Traveler lo cabalgó al borde de la ventana. Echándose de bruces sin pasar del nivel del antepecho, Traveler puso un sombrero de paja sobre el tablón. Con ayuda de un palo de plumero empezó a empujarlo centímetro a centímetro. ¡Ay! Le traen un... Sombrero que para que no se insole en vez de meterla a la casa. Si se, a pen si se desvía apenas un poco, dijo Traveler, seguro que se cae a la calle y va a ser un lío bajar a buscarlo. Lo mejor sería que yo me volviera a casa, dijo Talita mirando penosamente a Traveler. Pero primero le tenés que pasar la hierba a Oliveira, dijo Traveler. Ya no vale la pena, dijo Oliveira. En todo caso que tire el paquete, da lo mismo. Talita los miró alternativamente y se quedó inmóvil. A vos es difícil entenderte, dijo Traveler. Todo este trabajo y, y ahora resulta que mate más, mate menos, te da lo mismo. Han transcurrido el minutero, hijo mío, dijo Oliveira. Vos te movés en el continuo espacio-tiempo con una lentitud de gusano. Pensad en todo lo que ha acontecido desde que decidiste ir a buscar ese, zara ese zarandeado japa El ciclo del mate se cerró sin consumarse y entre tanto... Hizo aquí su llama, llamativa entrada a la siempre fiel Gekrepten, armada de utensilios culinarios. Estamos en el sector del café con leche, nada que hacerle. Vaya razones, dijo Traveler. No hay razones, son mostraciones perfectamente objetivas. Vos tendés a moverte en el continuo, como dicen los físicos, mientras que yo soy sumamente sensible a la discontinuidad vertiginosa de la existencia. En este mismo momento, el café con leche irrumpe, se instala, impera, se difunde, se reitera en cientos de miles de hogares. Los mates han sido lavados, guardados, abolidos. Una zona temporal de café con leche cubre este sector del continente americano. Pensa en todo lo que eso supone y acarrea. Madres diligentes que aleccionan a sus párvulos sobre la dietética láctea. Reuniones infantiles en torno a la mesa de la antecocina, en cuya parte superior... Todos son sonrisas y en el inferior un diluvio de patadas y pellizcos. Decir café con leche a esta hora significa mutación, convergencia amable hacia el fin de la jornada, recuento de las buenas acciones, de las acciones al portador, situaciones transitorias, vagos proemios, a los que a las 6 de la tarde hora terrible de llave en las puertas y carreras al omnibus concretará brutalmente. A esta hora casi nadie hace el amor, eso es antes o después. A esta hora se piensa en la ducha, pero, lo, pero la tomaremos a las 5, y la gente empieza a rumiar las posibilidades de la noche, es decir, si van a ir a ver a Paulina Singerman o a Tocotarántola, pero no estábamos seguros, todavía hay tiempo, ¿Qué tiene, que, qué, ¿qué tiene que ver todo eso con la hora del mate? No te hablo del mate mal tomado, superpuesto al café con leche, sino al auténtico que yo quería, a la hora justa, en el momento de más frío, y esas cosas me parece que no las comprende suficiente. La modista es una estafadora. Dijo que crepten. ¿Vos te hacéis hacer los vestidos por un modista, Talita? No, dijo Talita. Sea un poco de corte y confección. Haces bien, mija. Yo esta tarde después del dentista me corro hasta, el, hasta la modista que está en una cuadra y le voy a reclamar una pollera que ya tendría que estar hace ocho días. Me dice, ay señora, con la enfermedad de mi mamá no he podido hacer lo que se dice enhebrar la aguja. Yo le digo... Pero señora, yo la apoyara, la necesito, me dice. Créame, lo siento mucho, una clienta como usted, pero va a tener que disculpar. Yo le digo, con disculpar no se arregla nada, señora. Más le valdría cumplir a tiempo y todos saldríamos gananciosos, me dice. Yo que lo, ya que lo toma así, ¿por qué no va a otra modista? Y yo le digo, no es que me falten ganas, pero ya me comprometí con usted, más vale que la espere. Y eso que me parece una informalidad. —¿Todo esto te sucedió? —dijo Oliveira. —Claro —dijo Gekrepten. —No es que se lo estoy contando a Talita. —Son dos cosas distintas. —Ah, ya empezás vos. —Ahí tenés —dijo Oliveira Traveler, que lo miraba cejijunto. —Ahí tenés lo que son las cosas. Cada uno cree que está hablando de lo que comparte con los demás. —Y no es así, claro —dijo Traveler. —Vaya noticia. —Conviene repetirla. —Che, vos repetís todo lo que supone una sanción contra alguien. Dios me puso sobre vuestra ciudad, dijo Oliveira, cuando no me juzgas a mí, te la agarras con tu mujer, para picarlos y tenerlos despiertos, dijo Oliveira, una especie de manía mosaica, te la pasás bajando del Sinaí, me gusta, dijo Oliveira, que las cosas queden siempre lo más clara posibles, a vos te parece darte lo mismo que en plena conversación que Crepte intercale una historia absolutamente fantasiosa de un destista y no sé qué pollera, no pareces darte cuenta de que esas interrupciones disculpables cuando son hermosas o por lo menos inspiradoras se vuelven repugnantes apenas se limitan a escindir un orden, a torpedear una estructura. ¿Cómo hablo, hermano? Horacio es siempre el mismo, dijo que crepten. No le hagan caso, Traveler. Somos de una blandura insoportable, Manu. Consentimos a cada instante que la realidad se nos huya entre los dedos como una agüita cualquiera. La teníamos ahí, casi perfecta, como un arco iris saltando el pulgar meñique. y el trabajo para conseguirla, el tiempo que se necesita, los méritos que hay que hacer. ¡Sas! La radio anuncia que el general Pos po Pisotelli hizo declaraciones. ¡Caput! ¡Todo caput! Por fin algo en serio. Piensa la chica de los mandados. O esta, o a lo mejor vos mismo. Y yo, porque no te vas a imaginar que me creo, que me creo infalible. ¿Qué sé yo dónde está la verdad? Solamente que me gusta tanto ese arco iris como un sapito entre los dedos. Y esta tarde, mira, a pesar del frío, a mí me parece que estábamos empezando a hacer algo en serio. Talita, por ejemplo, cumpliendo esa prueba extraordinaria de no caerse a la calle. Y vos ahí y yo, uno es sensible a ciertas cosas. ¿Qué demonios? No sé si te entiendo, dijo Traveler. A lo mejor lo del arco iris no está tan mal. Pero ¿por qué eso es tan intolerante? Viví, deja vivir, hermano. Ahora que ya jugaste bastante, venía a sacar el ropero de arriba de la cama, dijo Gekrepten. ¿Te das cuenta? Dijo Oliveira. Eh, sí, dijo Traveler convencido. Quod eran demostratum, pibe. Quod era, dijo Traveler. Y lo peor es que en realidad ni siquiera habíamos empezado. ¿Cómo? Dijo Talita echándose el pelo hacia atrás y mirando si Traveler había empujado lo suficiente el sombrero. Vos no te pongas nerviosa, dijo, aconsejó Traveler date vuelta despacio estirar esa mano así espera ahora yo empujo un poco más no te dije listo Talita sujetó el sombrero y se lo casquetó de un solo golpe abajo se habían juntado dos chicos y una señora que hablaban con la chica de los mandados y miraban el puente ahora yo le tiro el paquete a Oliveira y se acabó dijo Talita sintiéndose más segura con el sombrero puesto tengan firme los tablones no sea cosa lo vas a tirar dijo Oliveira Segura que no la embocas. Deja que, lo, que haga la prueba, dijo Traveler. Si el paquete se escracha en la calle, ojalá le pegue en el melón a la de Gatuso, lechuzón repelente. A vos tampoco te gusta, dijo Oliveira. Me alegro porque no la puedo tragar. ¿Y vos, Talita? Yo preferiría tirar el paquete, dijo Talita. Ahora, ahora, pero me parece que te estás apurando mucho. Oliveira tiene razón, dijo Traveler. A ver si la arruinas justamente al final después de todo el trabajo. Pero es que tengo calor, dijo Talita. Yo quiero volver a casa, Manu. No estás tan lejos para quejarte así. Cualquiera creería que me estás escribiendo desde Mato Grosso. Lo dice por la hierba. informó Oliveira Gekrepten, que miraba el ropero. Van a seguir jugando mucho tiempo, preguntó Gekrepten. Nones, dijo Oliveira. Ah, dijo Gekrepten, menos mal. Talita había sacado el paquete del bolsillo de la salida de baño y lo balanceaba de atrás adelante. El puente empezó a vibrar y Traveler y Oliveira lo sujetaron con todas sus fuerzas. Cansada de balancear el paquete, Talita empezó a revolear el brazo sujetándose con la otra mano. No hagas tonterías, dijo Oliveira. Más despacio, ¿me oís? Más despacio. ¡Ahí va! Gritó Talita. Más despacio te vas a caer a la calle. No me importa, gritó Talita saltando el paquete que entró a toda velocidad en la pieza y se hizo pedazos contra el ropero. Espléndido, dijo Traveler, que miraba a Talita como si quisiera sostenerla en el puente con la sola fuerza de la mirada. Perfecto, querida, más claro imposible. Eso sí que fue demostrando. El puente se aquietaba poco a poco. Talita se sujetó con las dos manos y agachó la cabeza. Oliveira no veía más que el sombrero y el pelo de Talita, derramado sobre los hombros. Levantó los ojos y miró a Traveller. Si te parece, dijo, yo también creo que más claro, imposible. Por fin, pensó Talita, mirando los adoquines en las veredas. Cualquier cosa es mejor que estar así, entre las dos ventanas. ¡Épale! Seguimos acá. Seguimos acá. Ya nos falta muy poquito. No nos falta nada, nos faltan... Dos paginitas de esto en tiempo de lectura serán ocho minutos, más los comentarios en este envío nos quedan 15 minutitos. Y ya vamos a llegar al final porque se cierra de forma contundente. Ya aquí vemos cómo acaba el sueño. Y hay una discusión y una eh, disertación de Oliveira que están diciendo que justamente iban a cruzar el umbral. O sea, estaban a punto de romper la realidad, pero todo se cayó. ¿Y qué significa eso en términos de la novela? Significa lo que hemos hablado, que Rayuela, o Oliveira en Rayuela, todo el tiempo está intentando otro camino. Está intentando tomar las formas, tomar las cosas de una forma diferente. Diferente a lo cotidiano. Para, para eh, Oliveira... Lo absurdo es que hagamos las cosas igual siempre y por eso es que aquí toma sentido que ellos en vez de pasarse un paquete con clavos y hierba de la forma normal, pues hagan todo este embrollo y sigan creyendo esa realidad y de repente llegue que crepten con una visión un poco más razonable y para nosotros nos parezca que ella está hablando sandeces, que está hablando del médico, de, del supermercado, de la modista, del dentista y Nosotros estamos pensando que está hablando esta vieja Porque estamos en esa realidad paralela Del juego de los, del cementerio y toda la cosa Y es que estamos ahí Y ahora lo segundo Que es importante y que vamos a terminar acá Es eh, con el final del capítulo Que ya se van a dar cuenta Entonces se rompe esa idea de la realidad y que, eh, y que, por cierto, les cuento acá, hay un cuento de Cortázar que también es un antecedente de Rayuela que es el perseguidor, del que yo ya hablé en el canal. Y el perseguidor precisamente es eso, es un saxofonista de jazz que todo el tiempo está pensando en que hay una realidad detrás de algo. Y que él está que la alcanza por medio de la música, pero no logra concretarla. Y eso es importante porque... Eh, el, el perseguidor es una, como les dije, precede a, a Rayuela, y esta idea de, de una realidad como toda, toda fija, eh, toda arreglada, toda constituida y estructurada en la que vivimos, está en Rayuela, y, es, y la invitación que hace Rayuela es, probemos cosas diferentes, ya, por supuesto no vamos a hacer lo que ellos están haciendo, pero eso es lo que está en la novela. Y es eh, ese absurdo que considera eh, Oliveira que todas las cosas siempre las tomemos de forma tan aburrida. Que nuestra cotidianidad sea siempre la misma y no busquemos formas diferentes de hacer las cosas. Y eso es bonito. A ver, nos quedan 15 minutitos, 10 minutos, 15 minutos de en vivo. Quiero verlos acá cómo les ha parecido. Tengo cansada la garganta y eso está pesado, pero creo que hemos logrado algo bueno. No, no hemos aprendido, hemos leído este capítulo que es muy gracioso, muy díscolo, muy loco eh, y que es muy importante y esencial para la obra espero estar logrando que ustedes están aprendiendo cosas, que se estén divirtiendo que se estén riendo y que por supuesto eh, se animen a terminar de leer la obra entonces cuéntenme ahí en los comentarios 26 personas conectadas hay 26 personas conectadas y 52 likes o sea la mitad, ¿qué pasa? el que no le ha dado like al en vivo Dale me gusta. Y por cierto, si aprecia el trabajo arduo que estaba haciendo, una hora y 57 minutos conectada, mi garganta sufre y les encanta este ejercicio. Quieren que lo sigamos haciendo y en general les gusta el canal. Ya saben que pueden apoyar este canal con los me gusta, con los super gracias en cada video y también en este en vivo. El atractivo del día de hoy es que si hacen un aporte mayor a 5 dólares, Pueden estar, no, van a estar en el video, en los créditos del video del capítulo 41 que saldrá esta semana, como con el resumen de todas las cosas que hemos conversado hoy. Así que muchas gracias si se animan, si pueden, si quieren hacer un aporte económico al canal, yo les agradeceré muchísimo. Será un gesto de mucho cariño, sea muy bien recibido por mí, al igual que también sus me gusta y su presencia. Eso es muy importante. Lo que más valoro de todo esto es que ustedes están acá con, eh, con su tiempo, conectados, hablando en el chat, acompañándome en esta soledad en la que estoy en Francia y eso me gusta muchísimo. Así que muchas gracias por estar acá, por resistir tanto, por resistir una hora y dos horas ya. Así que nada, vamos con los últimos 15 minutitos. ¿Qué dicen? ¿Están listos? ¿Conectados? ¿Activados? ¿Despiertos? Último kilómetro de esta maratón. Vamos a darle con toda, mis queridísimos. Y Caterina Tatiana acaba de hacer un aporte nuevamente. Tatiana ha superado la barrera de los 5 dólares. Muchas gracias, mi querida. Estarás en el video de agradecimiento del de capítulo 41 en los créditos. Entonces te anotaré aquí, Caterina y Tatiana. Cate, eh, ¿quieres que te ponga de otra manera? Caterine, Tatiana. Ah, Fe también. No sé si quieres, Fe, que te ponga Fede eh, solamente o, o te pongo todo tu nombre, Federico López eh, y, y Caterine, si quieres que te ponga a Caterine o te ponga a Tatiana, me dicen. Y eh, así quedan en los créditos. Listo. Ya están anotados. Fe y Caterine Tatiana. Listo. Vamos con lo último, a ver qué dice por aquí. A mí me parece increíble cómo Talita le hace caso a ese par de locos. Total. Ya me acordé por qué me empezó a desesperar el capítulo. ¡Ah, ya sé! Interesante lectura, dice Jerly Vanessa. Claro, Jerly, está buenísima. Y mucho más lo que hemos conecta comentado, espero. No, espero que haya sido, est esté siendo agradable para ustedes y estén aprendiendo. Gracias, Kate de nuevo por tu aporte. Gracias por estar acá. Gracias por conectarte, por acompañarme, por apoyar este proyecto y por supuesto, muchísimas gracias por tu aporte económico que va a servir de mucho para seguir creciendo y para seguir haciendo este tipo de contenido en el canal donde nos gusta analizar la literatura de forma divertida. Ese es el concepto del estante literario, morderle la buena lectura. Esa es la buena lectura, mis queridos. La lectura bien hecha, hacer una buena lectura, o sea, comprender el libro Entenderlo, pero también disfrutarlo. Como cuando uno dice, buen apetito, disfrutarlo. Buena lectura, disfrútala divertidamente, pero también aprende. Sorbito de café, sorbito de agua y seguimos leyendo. Mm. Ah, ya, los créditos son para Esperanza Rincón. Listo, Tatiana. Entonces pondré Esperanza Rincón. Ok, así pondré en los créditos. Muchas gracias, Esperanza. <ríe> no entiendo, Kate, si es, eh, cuál es la relación ahí. Si es que tienes, otro, estás conectada desde otra cuenta, ok. Pero pondré Esperanza. Listo, muy bien. No estás solo, estás con tus libros. Eh, querida, pues sí, estoy acá. <ríe> no estoy del todo con mis libros, pero me gusta más la compañía de ustedes que la de los libros. Ese es mejor. Últimas dos páginas y cierra el capítulo. ¡Chao! Podés hacer dos cosas, dijo Traveler. Seguir adelante, que es más fácil, y entrar por lo de Oliveira, o retroceder, que es más difícil, y ahorrarte las escaleras y el cruce de la calle. Que venga aquí, pobre, dijo Gekrepten. Tiene la cara toda empapada de transpiración. Los niños y los locos, dijo Oliveira. Déjame descansar un momento, dijo Talita. Me parece que estoy un poco mareada. Oliveira se echó de bruces en la ventana y le tendió el brazo. Talita no tenía más que avanzar en medio metro para tocar su mano. Es un perfecto caballero, dijo Traveller. Se ve que ha leído el consejero social del profesor Maidana, lo que se llama un conde. No te pierdas eso, Talita. Es la congelación, dijo Oliveira. Descansa un poco, Talita, y franquea el trecho remanente. No le hagas caso, ya se sabe que la nieve hace delirar antes del sueño inapelable. Pero Talita se había enderezado lentamente y apoyándose en las dos manos, trasladó su trasero 20 centímetros más atrás, otro apoyo y otros 20 centímetros. Oliveira, siempre con la mano tendida, parecía el pasajero de un barco que empieza a alejarse lentamente del muelle. Traveler estiró los brazos y calzó las manos en las axilas de, de Talita. Ella se quedó inmóvil y después echó la cabeza hacia atrás con un movimiento tan brusco que el sombrero cayó planeando hasta la vereda. Como en las corridas de toros, dijo Oliveira, lo de Gatuso se lo va a querer poner por tab... Lo de Gattuso se lo va a querer portar vía. Talita había cerrado los ojos y se dejaba sostener, arrancar del tablón, meter a empujones por la ventana. Sintió la boca de Traveler pegada a su nuca, la respiración caliente y rápida. Volviste, dijo, murmuró Traveler. Volviste, volviste. Sí, dijo Talita acercándose a la cama. ¿Cómo no iba a volver? Le, tiró el, le tiré el maldito paquete y volví. Le tiré el paquete y volví. Le... Traveler se sentó al borde de la cama. Pensaba en el arco iris entre los dedos, esas cosas que se le ocurrían a Oliveira. Talita resbaló a su lado y empezó a llorar en silencio. Son los nervios, pensó Traveler. Lo ha pasado muy mal. Iría a buscarle un gran vaso de agua con jugo de limón. Le daría una aspirina. Le pantallaría la cara con una revista, la obligaría a dormir un rato, pero antes había que sacar la enciclopedia autodidáctica, arreglar la cómoda y meter dentro el tablón. Esta pieza está tan desordenada, pensó, besando a Talita. Apenas dejara de llorar, le pediría que lo ayudara a acomodar el cuarto. Empezó a acariciarla, a decirle cosas. En fin, en fin, dijo Oliveira. Se apartó de la ventana y se sentó al borde de la cama, aprovechando el espacio que le dejaba libre el ropero. Que Crepten había terminado de juntar la hierba con una cuchara. Estaba llena de clavos, dijo que Crepten Qué cosa tan rara. Rarísima, dijo Oliveira. Me parece que voy a bajar a buscarle el sombrero de Talita. Vos sabés lo que son los chicos. Sana idea, dijo Oliveira, alzando un clavo y dándole vueltas entre los dedos. Que Crepten bajó a la calle. Los chicos habían recogido el sombrero y discutían con la chica de los mandados y la señora de Gattuso, Gutuso. «Dénmelo a mí», dijo Gekrepten con una sonrisa estirada. «Es de la señora del frente, conocida mía». «Conocida de todos, hijita», dijo la señora de Gutuso. «Vaya espectáculo a estas horas». «Y con los niños mirando». «No tenía nada de malo», dijo Gekrepten sin mucha convicción. «Con las piernas al aire en ese tablón. Mire qué ejemplo para las criaturas». Usted no se habrá dado cuenta, pero desde aquí se le veía propiamente todo, le juro. Tenía muchísimos pelos, dijo el chiquito. Ahí tiene, dijo la señora Gutuso. Las criaturas dicen lo que ven, pobres inocentes. ¿Y qué tenía que hacer a ese esa a caballo en una madera? Dígame un poco. A esta hora, cuando las personas decentes duermen la siesta o se ocupan de sus quehaceres, usted se montaría en una madera, señora, si no es mucho preguntar. Yo no, dijo Gekrepten, pero Talita trabaja en un circo, son todos artistas. ¿Hacen pruebas? Preguntó uno de los chicos. ¿Adentro del cual circo trabaja la cosa esa? No era una prueba, dijo Gekrepten, lo que pasa es que querían darle un poco de hierba a mi marido y entonces la señora de Gutuso miraba a la chica de los mandados. La chica de los mandados se puso un dedo en la sien y lo hizo girar. De Crepten agarró el sombrero con las dos manos y entró en el zaguán. Los chicos se pusieron en fila y empezaron a cantar con música de caballería ligera Lo corrieron de atrás, lo corrieron de atrás Le metieron un palo por el culo, ¡Oh, pobre señor, pobre señor, no se lo pudo sacar Ese es el capítulo 41 de Rayuela capítulo muy interesante, capítulo importante ya vimos por qué es uno de los capítulos más importantes de la obra primero que nada porque es donde nace la novela es el primer capítulo que escribe Rayo, eh, Cortázar y aquí nacen varios de sus personajes, incluyendo el principal que es Oliveira y varios de los ejes temáticos que cuenta la novela, ya vimos tres uno, la percepción de la realidad y lo absurdo de considerar siempre la realidad como algo inamovible, dos el asunto del lenguaje que se ve en muchas maneras, primero con lo del juego del cementerio, también con el lenguaje que hay en la obra, la parte de esto de la UNESCO, esa sonoridad, ¿cierto? Y que va a estar totalmente, y también la desconfianza con la lengua, que va a estar totalmente en toda la historia. Y tercero, por supuesto, es el asunto, hay varios elementos acá, el de los puentes que va a tomar relevancia en París, y por supuesto, todas estas búsquedas eh, de Oliveira. Así que ahí vemos el capítulo 41, que además está muy gracioso. Hay unas partes muy charras. Cuéntenme ustedes cuál fue su, fa su parte favorita. Mi parte favorita, por supuesto, son los juegos de cementerios y la quinta del ñato. <ríe> y en el Instagram puse una, una publicación donde eh, comenté eh, mis partes favoritas. Les voy a mandar el enlace. Pero aquí cuéntenme ustedes qué fue lo que más les gustó de este capítulo qué parte eh, les gustó mucho y qué fue lo que aprendieron. Si aprendieron algo, pueden, pudieron no haber aprendido nada. Y por último, les voy a mandar el enlace de una publicación que hice en Instagram. Y por último, quiero eh, comentarles algo. Vamos a gastar los últimos cinco minutos en esto. Y es, cuéntenme si les gustó este ejercicio, cómo lo ven, cómo les gustaría que siguiéramos reaccionando a obras. Podemos leer algunos cuentos y comentarlos si les gustaría aprender ciertos temas, que leyéramos juntos algo y reaccionáramos a esas lecturas, por supuesto, tendrían que ser cosas cortitas. Esta estuvo bastante larga, dos horas de en vivo, pero eh, lo podemos seguir haciendo. Me gustaría que me comentaran, pueden hacerlo en este chat, en estos últimos minutos que nos quedan y que me cuenten qué fue lo que más les gustó o qué les gustaría seguir viendo acá o qué no les gustó. Aprovecho, por supuesto para enviarles el enlace al CLE de septiembre, a los CLE de septiembre, en los que vamos a leer La mitad de evanescente de Brit Bennett. Esta es una novela muy interesante, un gran bestseller. Y una novela eh, con discusiones raciales muy interesantes. También en ese club con Violeta, que está ahí conectadísima, vamos a leer el ensayo La guerra no tiene rostro de mujer, de Svetlana Alexievich. Pueden inscribirse ahí, vamos a empezar más o menos en tres semanas y cuatro semanas. Eh, también pueden inscribirse al CLE gratis del aniversario. El aniversario que está acá, donde vamos a leer novela de ajedrez. El CLE es un club de lectura donde nos divertimos muchísimo y donde aprendemos también, discutimos. Básicamente, como hicimos en este en vivo, cagarnos de la risa, disfrutar la lectura, estar cercanos, divertidos, pero también hablar del libro y hablar mucho de las obras. Eso es lo que hacemos en el CLE. Así que bienvenidos para que se inscriban y estén muy conectados al canal porque esta semana va a haber contenido muy interesante. Voy a contarles mis 10 datos favoritos sobre la historia del libro y las 10 cosas más, más eh, fabulosas que leí en el libro El infinito en un junco de Irene Vallejo. Ese video saldrá esta semana y también saldrá el del capítulo 41 de Rayuela, donde de una forma un poquito más estructurada les contaré todo lo que hablamos en este capítulo y algunas otras cosas que no pudimos mencionar aquí. Así que estén muy pendientes. Y por supuesto, último, última pauta publicitaria. Si quieren salir en el video de agradecimiento del capítulo de 41 de Rayuela, del video que sale esta semana, apúrense y dejan su aporte en un super gracias en este en vivo. Así saldrán los créditos por los siglos de los siglos. Amén. Saldrán ahí en la pantalla final como forma de agradecerles a ustedes el apoyo. Económico Que hicieron en este en vivo Si pueden hacerlo Háganlo Si no pueden hacerlo, está bien Si no quieren hacerlo, también Lo que más les agradezco a ustedes Es que se hayan aguantado Dos horas y diez minutos que llevamos hasta ahora En este en vivo, que yo disfruté muchísimo Pero que ya estoy cansado Tengo el, el, <ríe> Tengo la garganta súper cansada Y me llega la hora De irme afuera a disfrutar la tarde En León Comerme algo también porque tengo mucha hambre. Así que cuéntenme, voy a leer los comentarios para aprender eh, qué están diciendo sobre todo lo que les he preguntado. A ver, Caterina es mi hija, es lo mismo. Estamos juntas disfrutando de tu recién y siempre te seguimos. Apuntamos al rayo de la de Neruda y no, no nos gustó el libro de la RAE. Eh. ¡Ay, mira! ¡Qué bueno ayuda! Ay, ¿Tú te llamas? Bueno, ya sé que te llamas Esperanza. Eh, siempre comentas por ahí en los videos y siempre estoy muy pendiente de eso. Muchísimas gracias. Eh, así que Esperanza, ya sé que te llamas Esperanza, muchas gracias. Y Caterine también por servir de mediadora. ¡Qué lindo estar las dos juntas ahí! ¡Ah! Ustedes fueron las que compraron las tazas del, del cólera, ¿cierto? Me acabaste de decir al principio, me dijiste al principio y me acuerdo de ese pedido. Por cierto, hablando de tazas, les voy a hacer la promoción, por supuesto, de que todavía eh, eh, pronto saldremos, relanzaremos la colección de las tazas del cólera, pero en este momento pueden comprar las tazas de literarias de Valentina y Mías. Acá se los dejo por si quieren comprarse una tacita bien exclusiva y bien hermosa. Esta no, pero para que tomen sus cafés deliciosos, están ahí las tazas de, de literarias. Están los dos diseños, el mío que es el de las letricas con 18 frases traducidas por mí, elegidas por mí de diferentes escritores y escritoras, una, una taza hermosa en la que le metí mucha eh, exclusividad al diseño, mucho cariño al diseño, totalmente hecho por mí, así que eh, si quieren comprarlo pueden hacerlo y les llegará en Colombia y en México y por supuesto también Pueden hacerlo con la de Vale, si les gusta la taza de Vale, si quieren apoyar a Valentina Traba, del librero de Valentina, pueden comprar la taza de ella. Eh, ¿Por qué no les gustó? Dice Juan, creo que pregunta sobre la edición de Neruda. Tú ya, eh, Esperanza, habías comentado eso una vez en el canal. Eh, yo tengo esa edición, eh, hay un poema que me encanta mucho que se llama La noche en la isla. Lee ese poema, lean ese poema, Esperanza y Caterine. La noche en la isla creo que se llama, búsquenlo, es muy bonito. Mi favorito de ahí. No los he leído todos, pero ese es mi favorito. Neruda es difícil de digerir. Yo entendí por qué decía lo de... Ya entendí por qué, era, por qué decía lo de que era semilla de Rayuela. Ahora entiendo un poco más ciertas cosas de Rayuela. Obvio, Viole. Gran libro. María Esther, me encanta el juego del lenguaje. Imposible estar distraído o leerlo a la volada. Creo que es también... Creo que será un libro celoso, sí. Rayuela es un libro muy celoso. Rayuela es un libro que vamos a leer en el club, pero vamos a necesitar de grandes estrategias y herramientas para conectar bastante con él. Me encantó la dinámica, algunas cosas las pasé por alto cuando lo leí, así que disfruté muchísimo escuchar tu percepción. Gracias Liliana. Y hay muchas cosas más por analizar. Este libro me gusta mucho. Es un libro que cansa mucho, la verdad. Eh, Rayuela es un libro que fatiga porque no es denso. En realidad yo no creo que sea denso. Lo que pasa es que es muy ruidoso En mi opinión eh, Pero hay muchas cosas que ver Todo el tiempo, todos los capítulos Yo por eso tengo ya con este El capítulo 41 en el que por cierto Pueden salir en los agradecimientos Si dejan un aporte de más de 5 euros Dólares en este eh, En vivo, aprovechen que ya vamos a Terminarlo, entonces si no lo hacen pues Paila, ya no saldría nunca jamás Si lo hacen, saldrán por los siglos de los siglos A mes y estará ahí su aporte al canal Eh, ese será como el octavo capítulo, perdón, octavo video séptimo que hago sobre Rayuela. Y espero que haya muchos más. Yo creo que hasta 20 capítulos podría, 20 videos podría ser sobre Rayuela. Así que, bien. Gracias hasta cualquier momento. Eh, gracias, Elsa, por estar acá. Un saludo a vos que estabas en Argentina, creo que habías dicho. Ahora sí terminamos. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Ah, disfruté muchísimo su compañía disfruté muchísimo sus comentarios espero que ustedes hayan disfrutado mucho de este envío, que hayan aprendido eh, seguirá, eh, seguiré buscando la manera de hacer este tipo de envíos donde podamos conectarnos, donde podamos compartir, reírnos, pero también aprender mucho de literatura así que eh, vamos a seguirlo haciendo sí o qué, vamos a seguir disfrutándolo y me interesa realmente mucho que seguir haciendo esto así, entonces agradezco mucho si me dicen como me han dicho, que les gustó y que podemos seguirlo haciendo. Y ahí entro Pilar, la que nunca falta. Pilar, muchas gracias. No me voy a cansar nunca de agradecerte las grandes aportes que tú haces al canal, no solamente eh, económicamente con tu inscripción al CLE y estos aportes que haces acá. Pilar, no habías comentado en todo el en vivo, pero estabas ahí aparentemente. Así que te anoto Pilar para los créditos. Y Pilar, te tengo una noticia. ¿Te acuerdas que me pediste, me pediste el contenido de El Infinito en un Junco? Y hablamos un poquito de eso. Esta semana sale. Y te voy a hacer un regalo a ti y a todas las personas que estuvieron en ese CLE. Trabajamos muchísimo con Viole en una cosa que se van a llamar las memorias CLE, que son las memorias de los clubes de lectura. Es decir, un documento completo y enriquecido donde las personas podrán disfrutar un poco de la experiencia de lo que fue cierto CLE. Así que, Pilar, esta semana te hablo para que eh, tengas tu contenido del CLE, de las memorias CLE del infinito en un junco con un gran descuento, como lo tendrán todos los que estuvieron en ese CLE y los demás podrán disfrutar a un precio súper bueno todo el contenido que compartamos en los CLE. Así que ahí está. Muchas gracias. Que lleguen las tasas a Perú. y María Esther, difícil, pero lo intentaremos algún día. Muchas gracias, Hombre, Pilar, te tengo todo el tiempo en la mente, sobre todo con esa tareita que nos pusiste. Saludos, eh, Esperanza, desde Bogotá, qué lindo, ojalá que cuando vuelva a Bogotá, espero volver este año, nos podamos conocer. Gracias, Juan, excelente iniciativa, gracias a ti por estar, por Dios, estuvieron desde el principio, qué maravilla. Eh, muchas gracias. Me despido. Hasta luego. Buena lectura, por supuesto. No, no sé cómo agradecerles más el hecho de que me hayan acompañado durante dos horas y dieciocho minutos. Gracias de corazón. Los quiero. Un abrazo y buena lectura. Chao.